Buenas noches exactamente, estamos en vivo y en directo En esto que es la rajada peludan, peludona El Panadero 87, bienvenido Panadero, ¿cómo estás? Gesmel, también bienvenido A César Julio, hola César Julio, ¿cómo estás? Buenas noches Gracias Vivi, estoy bien, gracias, gracias Vivi Hola Jesmer. Vamos a iniciar esto que es la rajada peludona. La rajada peludona. Saluditos, buenas noches. Gracias a Gaby West también. ¿Cómo estás, Gaby? Estamos iniciando esta transmisión. David C., un abrazo. David Cox Funker, saludos desde Chicago. Un abrazo hasta Chicago. ¿Dónde estás, Lili Álamo? Buenas noches. ¿Cómo estás, Lili? Meto Alvera, bienvenido, buenas noches. ¿Todo bien conmigo? ¿Por qué preguntan Oscar, Joel? ¿Por qué preguntan si todo bien conmigo? ¿Me veo raro? Azucena Martínez Chavarría, buenas noches. ¿Cómo estás, Azucena? Buenas noches, hermano. ¿Ya subiste algo más en Spotify? Este, no, yo no, no, no he subido a Spotify. Lo que hay de mí en Spotify es es porque la plataforma lo subió, el mismo Spotify, yo no tengo como cuenta en Spotify, eh, mi, mi programa es un programa original de Spotify, entonces ellos son quien manejan ese contenido. Eh, sí, sí, hoy empezamos a las 10, pero ¿cómo estás, Yadgira? ¿Cómo estás, Yadgira? Qué honor tenerte por aquí, Yadgira, buenas noches, qué padre que te... Conectes, ¿cómo estás? Eh, Azucena Martínez Chavarría, buenas noches, Carlos Armijo, latosos gracias. Adrián Rayan, un abrazo a Jesmet, Andrea. Mesito, Jazmín de la Rosa, un abrazo, Jazmín de la Rosa. Carlos Gabriel Navas, de School Main Force, hola, Ox, buenas noches, por fin estoy. Qué bueno que estés aquí, también Carlos Armijo. Carolina Martínez, un saludo a Manolo Puga, vaya al fin la rajada, <risa> la rajada mojadita, oye, salúdame, la rajada mojadita no puede ser, no se me había ocurrido, eh. fíjate, no soy tan cochino porque no se me había ocurrido ponerle rajada peludita a una de las emisiones. Laura Patricia Vizcarra, estoy bien, gracias, gracias por preguntar. Eh, buenas noches, Sosno Máximo. Gracias, Frank Sergio. Gracias, Sergio. Eh, buenas noches, y a todo el chat, William. Pues qué bueno que estén entrando. Me da mucho gusto que estén hoy, martes, aquí conmigo para tener una transmisión más de la Rajada Peludona. Ayer tuvimos podcast eh, con, una, con un amigo, un invitado que fue Eric. Y el día de hoy, pues vamos a estar solos pero vamos a revisar correos, vamos a recibir llamadas telefónicas, vamos a contar historias paranormales, eh, Maru González saludos, mi esposo Carlos y yo te estábamos esperando, gracias Maru, un abrazo para tu esposo también, Candy Bell, he notado, hola, saludos desde Bolivia, Flores, Fijem, Jimena, gracias, hola, Yadkira, ¿cómo estás? ¿qué, qué onda? ¿Qué, qué bueno que te conectas, ya tenía rato que no sabía de ti, Yadkira, Qué buena onda que te unes a las transmisiones. Rodrigo Ignacio Aguayo Escobar, saludos desde Chile, te seguimos desde el 2013. Regina, un abrazo. Vicky Spinelli, saluda a y Melissa, ¿cuándo regresa? Dice César Vázquez. Bueno, de melissa no sabemos cuándo regrese. Eh, por lo que sé. No, no tendría por qué estar enojada. Eh, pero entonces, pues, en, en la semana a lo mejor se comunica conmigo y me dice que quiere entrar a la transmisión. Como les cuento, casi no, no soy de molestarla, no soy de, de, de escribirle o de llamarle y decirle que si va a estar a la transmisión. Le doy su espacio, le doy su tiempo, y, y cuando ella se siente más segura, cuando está más tranquila, más relajada, que tiene tiempo también, es cuando cuando me escribe y me dice que quiere entrar a la rajada o más bien a, a Moco, porque cuando está ella es Moco. Entonces, pues vamos a ver qué, qué día viene eh, Melissa. Mientras tanto, el jueves tenemos invitada, tenemos a Huica de Luna, esta eh, mujer que se ha convertido ya en un referente, en un personaje dentro de las transmisiones y que nos lee el Laura, que nos dice cómo somos de acuerdo a Laura. Ryan nos mandó 10 pesotes. Gracias a Ryan. Gracias, Yadkira, Gracias, gracias, Ryan. Un super chat de Ryan. Vamos a poner el canto del ángel. Ah, caray, el canto del ángel. Toda esta producción. Ahí está el canto del ángel. Es el nuevo canto del ángel. Eh, saludos, Oxlack, Lupita, Yáñez. Saludos, Oxlack, reportándome. Pues esperemos que, que melissa venga pronto y que esté con nosotros, que nos cuente cómo ha estado. Osla la en las predicciones, dice Bray, No sé si creen las predicciones. Eh, es, es buen tema. Eh, tenemos ahí a, a este referente que es eh, Nostradamus. Pero fíjense que, que las profecías de Nostradamus, si ustedes... No saben cómo es la historia en realidad, pues se van a ir con lo primero que les digan en los videos de YouTube o en TikTok, ¿no? Como es modernamente. Pero eh, Nostradamus se hizo famoso por predecir, pero más bien interpretaron sus, sus centurias. Es decir, no, Nostradamus hacía centurias, hacía párrafos. Eh, poéticos de alguna forma y, y entonces fueron interpretados esos esas centurias no es que Nostradamus haya dicho el rey de Inglaterra morirá a manos de un plebeyo la estaca entrará por su ojo y morirá no es que Nostradamus predijera así en realidad Nostradamus decía el león grande derrota, será derrotado por el tigre chiquito. El tigre chiquito de un zarpazo hará que el rey perezca. Entonces, nunca decía el rey tal, ni mucho menos. Nos tradamos solamente hacia centurias como poesía, párrafos, y entonces fueron interpretadas esas profecías. Nosotros ya lo conocemos por la fama, pero de ahí a que haya dicho fielmente una profecía, no ha sido así, ¿eh? Regina, por un canto del ángel, las tanduras, un abrazo para Regina, gracias por esos 30 pesotes, Regina, vamos a mandar un canto del ángel. Te tocó un canto del ángel nuevo, es el nuevo este. El otro ya lo habíamos ocupado mucho, pero este canto del ángel nuevo, pues también está aquí para, para regodearnos después de los superchats. Gracias por apoyarme por los superchats, gente, y por las estrellitas en Facebook. Recuerden que esto me ayuda muchísimo para que estemos aquí, eh, estemos aquí compartiendo estos temas interesantísimos. Gracias, Sacián López. Qué interesante. Hoy hoy las muchachas se, se dejaron caer con los superchats. Órale, chicas que no había visto. ¿De dónde salió tanta chica nueva que no había visto y que apoya la transmisión? Qué buena onda, gracias. Eh, Mario Duñas, eh... sí, exactamente. Creo que no, Evelyn, creo que no. Eh, decimos nada malo. Meli estará ¿Me pronto con nosotros. Sí, no creo que otro amigo se hizo algo, eh, dice Andy. <ríe> es que son puros chismes, son puro chismes y me detengo ya para, para leer sus chismes, sus comentarios. Entonces, en las profecías de Nostradamus se hizo famoso por precisamente ese eh, la caída de un rey. No me acuerdo que creo que era el rey de Francia. Y entonces interpretaron esa centuria, se hace famoso y van interpretando varias otras centurias. Eh, eh, me parece por ahí que hay una, el incendio de no sé dónde. Mm, hay varias que son de la época de, de la Edad Media, las profecías que nos tradamos o las centurias que él escribió. Y las centurias que se pensaba que eran para el año 2000, para el 2021, para el 2001, para todas esas centurias que se creían que iban a suceder en los años del 2000, 2001, etc., pues no se cumplieron, la verdad. Y se también predijo lo del 9-11, es que Oscar Joel, no Oscar Joel, hubo una, por ahí, una, pues, publicaciones que decían que el pájaro de metal volará por la nueva ciudad sus hijos terminarán extintos no gente no la verdad esa profecía del pájaro de metal no es real no se crean le digo no se crean todo lo que ven en internet porque por eso se los chamaquean porque hay cada gente sin escrúpulos que miente entonces, dice, Nostradamus habló de tres anticristos, uno era Napoleón Bonaparte, el otro era el Führer Hitler, y iba un tercero, ándale exactamente, eso es lo que se comenta de eh, Nostradamus. Aquí hay alguien que, que me escribió mucho, y lo voy a leer para respetar que se aventó un, una carta aquí en los comentarios, dice, Hola Oxlack, tengo una duda con respecto a mi futuro de la carrera. Dicen que hacer tesis ahorita es un pedote, la gente no está avanzando en su progreso y los temas son refritos eh, y refritos. Y hay otra opción que se llama seminario donde pagas $9,500, asiste asistes a unos cursos y te dan tu diploma que es válido para tu titulación. Pero como muchos saben, la tesis es la cabeza sobre el pastel de un título de ingeniería. La neta estoy muy desmotivado, no sé qué hacer. Ricardo Almendariz, mira, no es tema paranormal, pero te voy a contar lo que sucedió conmigo. A mí me pasó lo mismo cuando yo iba a hacer mi tesis, iba a hacer una tesis moderna, muy moderna, porque recién comenzaban los, las redes sociales, recién comenzaban los influencers, entonces era toda una época que se iba a expandir, una época que estamos viviendo ahora y que yo sabía que iba a, a surgir de esta forma, o al menos con lo que estábamos viviendo, podía formar mi tesis. Yo la propuse, me la rechazaron, la propuse como tres o cuatro diferentes, de diferente forma, para que me la aprobaran y me la rechazaron. Ellos no querían nada nuevo, no querían nada, que es comunicación, yo estudié comunicación y no les importaba que las redes sociales estuvieran siendo tan importantes, ellos querían que yo hablara de la comunicación antigua, de la televisión y la radio, cuando estaba completamente metido en la nueva tecnología en los nuevos en las nuevas plataformas que, que iban a estallar y no me aceptaron mis tesis finalmente había una forma que era para titularme que se llama por no me acuerdo cómo por memoria creo que se llama memoria en donde si a ti ya te han publicado en algunas revistas revistas científicas y otras cosas, o has hecho trabajos de comunicación en televisión, radio u otras cosas, te podías titular. Y adivina qué, que tampoco me dejaron titular por eso. Estos pinches profesores querían que, que hiciera una tesis de lo que ellos querían y no me aceptaron mis tesis que... Eran innovadoras, eran recientes, eran de un tema que iba a empezar a surgir y me desmotivaron igual, mi hermano. No hagas lo que yo hice porque yo los mandé a chingar a su madre, todos los maestros, a la misma escuela y, y, y ¿sabes qué? Pensé que la escuela no me ayudó para nada, nada más para detenerme. En tu caso es una ingeniería, así que tú, mi hermano, sí debes de hacer todo lo posible por terminarla, allá los conocimientos son importantísimos, lo que te enseñan a ti, a mí de comunicación, mira, mejor lo aprendí solo, eh, así es la es, así es la vida académica, mi hermano, eh, es gente que, que la verdad, pensamos que nos quiere ayudar, pero la verdad es que, nada más te quieren hacer sufrir, pinches maestros, de verdad que no sirven para, para más, un abrazo, Pablo Maidana. Gracias, Pablo Maidana, por 50 pesotes argentinos. Ahí va tu canto del ángel. Mira, es el nuevo. Mira, mi hermano, si te dicen que hay una oportunidad de hacer tu tesis con ese seminario y pagar 9.500 pesos, págalos. Consíguelos, vende algo, págalos, termina tu tesis haz la tesis que ellos quieran si no te gusta no importa acaba eso haz la tesis solamente es un requisito es un papel eh, termina eso gradúate y en la práctica ya en el trabajo y demás espero que seas más libre y espero que aprendas más y comiences a generar cosas positivas para la sociedad para ti para tu familia y demás en mi caso eh, era comunicación, así que no importaba, si no me enseñaban comunicación y salía de comunicación, lo, lo aprendía yo solo y de hecho, pues aprendí bastante solo y mis compañeros que salieron de comunicación, pues la verdad que, que no saben mucho de redes sociales ni nada de esto, ¿eh? nada más saben de, de libros antiguos, de escritores de comunicación de antes, entonces terrible, no servía para nada mi carrera. Carlos Gabriel Nieva nos manda 100 pesotes, gracias mi hermano, gracias mi hermano, por esos 100 pesotes argentinos, ¿dónde está el canto del ángel? El canto del ángel, ahí está. Así que termina esa carrera, por favor. Yadkira dice, dice la profecía que tenemos que cuidar de nuestra salud más que antes. Muchísimo más, porque en unos años nos van a atender los médicos y cirujanos que se titularon en línea. <risa> bueno, tienes razón, Yadjira. Ahora, como, como ya las clases se toman por, por internet, por la pantalla y demás, eh, uh, hay, hay materias, hay este, profesiones que de verdad necesitamos que haya personas que se bien dedicadas y que haya los médicos, por ejemplo, para cuando todos los demás que nos dedicamos a redes sociales nos pase algo. Entonces son importantísimos los ingenieros, los doctores, eh, los abogados, o sea, hay materias y profesiones que son muy, muy importantes, indispensables para la sociedad, pero hay otras como comunicación y diseño gráfico que, mira, no pasa nada, eso lo aprendes en el, en el camino, pero otras profesiones sí échenle ganas. Dice Santo Moret, yo estudié comunicación, yo no estudié comunicación y ya sé muchísimas cosas. Exacto, Santo Moret, exacto, mi hermano. Eh, yo le recomiendo, si hay, si hay aquí adolescentes que quieran entrar a comunicación, pues si se quieren gastar cinco años de su vida, pues entren. Y si no, aprendan todo eh, ya ap eh, aplicándose en las computadoras, en los portátiles, en, en redes sociales y todo eso. Y poco a poco la experiencia los va haciendo que puedan entrar a al ramo de, de generar ingresos en medios digitales. Son maestros que no quieren que uno progrese, te ven como competencia, exactamente. Además de que están aborrecidos con su vida. Fíjate que sí, Maru, a mí me veía mucho como competencia y les caía bien gordo. Y yo ni, nunca fui malo con ellos, nunca fui déspota, ni mucho menos. Al contrario, yo quería enseñarles a mis compañeros y no me dejaban. Dice, alguien que done y le pidan a Ox un canto de ángel hecho por él, por favor. ¿Quieren que, ¿Quieres que yo haga un canto del ángel? Ah, gracias a Pablo Maidana que nos mandó 100 pesos argentinos. El nuevo canto del ángel me hace imaginar cosas sucias. A ver, vamos a ponerlo cosas sucias, es que estamos en la rajada, rajada peludona. Ah, ah, ah. <risa> algo, algo. Volcom 612 Neogénesis dice, hola Ox, soy Carlos, esposo de Maru Gonza. un abrazo mi hermano, bienvenido, buenas noches, un gustazo tenerte aquí. Entonces estábamos hablando de las profecías de Nostradamus, lo eso de las Torres Gemelas, que él lo profetizó, no gente, no se vayan con, con la finta, Nostradamus nunca escribió ninguna centuria de ningún pájaro de hierro, de hecho en su época pues no había aviones ni helicópteros ni nada que volara, eh, era algo como muy específico eso de decir de un pájaro de hierro, estaba como muy marcado como que fuera un avión, pero la verdad es que nunca nunca escribió esa, esa centuria. Hay, hay, está el libro de, de Nostradamus y si lo leen, les digo, son puros párrafos como poéticos, habló de un tercer anticristo, no es que él haya hablado y dicho que va a haber un anticristo, sino que las interpretaciones así lo marcaron, lo marcaron como uh, que había predicho lo de Napoleón, de Hitler y que había uno que venía de Medio Oriente, ¿no? Ese, cuando sucedió la guerra del Golfo Pérsico, mucha gente comenzó a hablar de la profecía de Nostradamus. Terminó la guerra del Golfo, del Golfo Pérsico y después vino la tormenta del desierto. Y nuevamente la gente comenzó a hablar sobre esa guerra y que el anticristo ya estaba. Después que, en el dos, que sucedió lo del 2000, 2001 y que la Virgen de Fátima había anunciado también que iba a haber tres días de oscuridad, y que en esos tres días de oscuridad eh, iban a haber muchas cosas terribles, y que eh, Nostradamus también había profetizado eso de los días de oscuridad, y tampoco sucedió nada. Es la fecha en que no hay algo a lo que le podemos adjudicar que sea real, pero hay una, hay una profecía viviente de exactamente, a Osama Bin Laden se le, se le mencionaba como la profecía de Nostradamus y que era ese tercer anticristo, también se le mencionó a Saddam Hussein como que era ese tercer anticristo que Nostradamus había profetizado y como vemos, pues pudieron haber sido anticristos, hicieron cosas ahí terribles y demás pero no nada que afectara en realidad al mundo entero entonces, ¿qué veía Nostradamus? Él escribía visiones. Las centurias sí eran visiones y las, eh, las ponía como, como poesías, como centurias. No sé a qué se refieran centurias, pero las escribía así y todos los demás los interpretaban. Hay una profecía que todavía sigue vigente de Nostradamus y que puede suceder. La del último Papa. En donde a este último Papa lo ve eh, perseguido por la multitud. Lo ve... Eh, muerto por la multitud, este último Papa va a sufrir algo grande, la caída de la iglesia, de la iglesia católica, y este Papa va a morir a manos de la gente, entonces eh, también se pensaba que podría ser ya este último Papa que, que era como cara de malo, el Rasenger, ¿recuerdan? el Papa Rasenger o como se llamaba, que era alemán, no lo querían porque era alemán, no lo querían porque tenía cara de malo, no lo querían porque se parecía al Palpatine de Star Wars. Pensaban que podía haber sido ese papa. Y ahora que está Francisco, ahora que está Francisco, pues a eh, Francisco se ha ganado el cariño de la gente y como que no le pronostican cosas así malas a él, pero sí a un papa que vendrá y será... Eh, terminado por la gente y la iglesia católica va a derrumbarse en su papado. ¿Cuál será ese papa? ¿Sucederá eso según? No lo sabemos. Son interpretaciones de una de las centurias de Nostradamus. Dice Yadgira que si es real que eh, Nostradamus profetizó cómo iba a morir. No, más bien no profetizó cómo iba a morir. Nostradamus profetizó que su, su tumba iba a ser corrompida, que eh, lo iban a sacar, que iba a ser profanada su tumba. Y efectivamente sí sucedió. Eh, su tumba fue profanada y estas personas le, le quitaron el cráneo al esqueleto y tomaron de él vino, porque lo que pensaban es que al tomar del cráneo de Nostradamus podrían tener ellos el poder que tenía Nostradamus de la visión. Entonces, sí sucedió eso. Y, y está interesante Nostradamus, por mucho tiempo fue un gran tema. Creo que últimamente lo han olvidado bastante, pero eh, Nostradamus estuvo muy presente en estos últimos años de los noventas y principios de los 2000. Si ustedes... Eh, escuchan una historia, una profecía sobre algún papa, el papa negro, que será el anticristo, esa profecía no es de Nostradamus, la profecía del último papa, es de eh, Malaquías de Irlanda, Malaquías de Irlanda, profetizó todos, todas las etapas papales, cada uno de los papas, y el último era un papa negro, más bien Pedro el Romano, a él, a él le puso el nombre de Pedro el Romano, a otros les ponía características que sí coincidían como el de la flor de lis, ese papa tenía en su escudo una flor de lis, porque era algo de Francia, eh, el, de la, el de la gloria de olivae, la gloria de olivae que, era una, una, que tenía olivos, no sé, como una planta de olivos, y también creo que ese fue, Juan eh, no fue otro, y a Juan Pablo II le tocó de sol a sol. Eh, se cree que Juan Pablo era de sol a sol porque estuvo viajando por muchos lugares eh, sin descanso. Entonces a él se le adjudicó que si era de sol a sol. Y se supone que Pedro el Romano tenía que haber llegado, pero hasta el momento no ha llegado Pedro el Romano. Y no sabemos si después de Francisco, ahora sí venga, Pedro el Romano, el de la última era de los papados, el de la Apocalipsis, el de la bestia, el del anticristo, el Papa Negro, no lo sabemos, puede ser. Se agarraron, no, tenían uh, no, no don para nada. <coughs> Dice, pero digo yo, ¿cómo pudieron saber que iba a pasar todas esas cosas? ¿Eran, eran vidente o tenían poder? Este, a Nostradamus se le adjudicó que tenía, que podía ver, o sea, el futuro. Sí, sí hay personas que ven o que tienen visiones del futuro, pero en el caso de Nostradamus, las cosas que veían el futuro eran tan desconocidas para él, tan irreales para él, era un mundo futurista que él jamás se hubiera imaginado ni sabía qué, qué era todo eso, que entonces trataba de acomodarlo a los símbolos, a los signos y a todo esto que en la Edad Media podía él captar, por eso no podía hablar directamente sobre helicópteros, sobre barcos, sobre aviones, sobre bombas atómicas, sobre carros, sobre carreteras, sobre etcétera, porque todo lo que él podía ver a un futuro muy lejano, se le hacía muy difícil de entender, de comprender, incluso... No sé si sabía que era la misma tierra o quizás estaba viendo otra tierra. Era algo desconocidísimo. Es como si nosotros pudiéramos ver 300 años al futuro. 300 años al futuro. Sería interesantísimo. Dice Andrea, cada libro contenía exactamente 100 de estas breves combinaciones. Métrica, métricas de cuatro versos. Los llamó centurias, que en latín es 100. Exactamente. Eran de cuatro... De cuatro versos de cuatro versos las centurias cada centuria de cuatro versos oh, saludos traigo un nuevo chisme y muy interesante para tu gusto el detective argentino dicen por ahí que uh, dicen por ahí que un explorador paranormal estaba en tu chat mirando tu vivo y le decían que era mejor de su charla que era mejor de su charla no te entendí gray river Cuéntame mejor ese chisme porque no te entendí cómo escribiste. Dice: Hola, Oxlack. Deberías revisar un juego que se llama Fantasfobia sobre cazadores de lo paranormal. Fasmofobia, fasmofobia. Y la profecía del papa Johan Maydays. No conozco esa profecía de Johann Maydays. Oxlack, ¿qué opinas de la Biblia satánica de Anton Lavey? Yo la acabo de leer y estoy de acuerdo con muchas cosas de las que se dice. Saludos. Eh. Estaría bien interesante que, que pudiéramos hacer una, una... ¿Saben? Más adelante voy a hacerlo, ¿no? Como una mesa redonda y donde hablemos de un tema. Sería como que muy vago hablar de la Biblia satánica si no se tiene el libro y si no se va preguntando por cada parte de la Biblia satánica y de cada cosa que, que ahí se escribe y podríamos hacer una, una tertulia, se dice, una pues como una conversación entre varias personas y poder expresar nuestro sentimiento, porque la opinión va a venir a partir de nuestra experiencia, va a venir a partir de nuestras creencias, a partir de los dogmas que tengamos, entonces por eso cada uno tendría eh, eh, opiniones diferentes de lo que es, la biblia satánica estar de acuerdo o no es lo mismo que cualquier otro libro depende quién seas estarás de acuerdo con ciertas cosas y ciertas no recordemos que jesús vino en la biblia se divide en varios libros pero en una parte en especial se divide en el antiguo testamento y el nuevo testamento y el nuevo testamento habla de la venida de jesús y este nuevo testamento habla de una revolución de ideas, una revolución de cosas eh, que van a hacer, que van a, a quitar lo que se había dicho como ley en el Antiguo Testamento y se forma una nueva ley, la del Nuevo Testamento, la que está forjada del amor, desde el amor eh, y desde, desde, desde el amor, yo creo plenamente desde el amor al prójimo, que es lo que pregonaba Jesús. Cuando antes en el Antiguo Testamento, pues, eh, Jehová sí decía cosas medias feitas, que azoten a los niños, que los estampen contra las paredes, sáquenle los sesos, píquenle los ojos, aplasten sus cabezas, pateen sus cuerpos, dénselos de comer a los cuervos, que les arranquen las entrañas los leones y que sus... Todo así es feo, o sea, feo, feo. Así, Dios decía cosas feas... De, que le tenían que hacer a los niños y a las mujeres y a los hombres y, y que las apedreen hasta que la órbita de sus ojos se salga y que sus sesos broten por todas partes. Pues no tanto así, pero sí, sí eran leyes medias feas. Eh, ¿Qué opinas de las ideas de César Buenrostro? ¿De las ideas de César Buenrostro? Pues César Buenrostro está viejito. Ya es de esos viejitos que, que no entienden razón, que nada más están peleando, que, que están buscando un tema para estar renegando, ahí, todo cascarrabias. César Buenrostro, ¿qué, ¿qué más vas a pedir del César Buenrostro? Que anda peleándose, que López Obrador, que estuviéramos mejor con, con Peña Nieto, que con Peña Nieto era rico y que... Con, que con el pan íbamos a triunfar, eh, son cosas de viejitos, ya no le hagan caso a César Buenrostro. Dice, Gray River, se enojó porque la charla del chico con juguete era el, mejo, era el mejor charla, su charla del explorador nada paranormal, no le gustó. jaque la chino Otra vez, a ver, Gray River, no te entendí. Se enojó porque la charla del chico con juguete era el mejor charla. Su charla del explorador, nada paranormal, no le gustó. ¿Qué es? ¿Una especie de trabalenguas? Gray River está escribiendo una especie de trabalenguas. Luna de Wicca, eso está muy bien, poco a poco debe haber mujeres de liderazgo. Te paso un link donde está la Biblia satánica o creo que la tengo en PDF. Hay que hacer algo, Luna de Wicca. Hay que traer a alguien que tenga conocimiento sobre la Biblia satánica, que nos hable sobre la Biblia satánica, que le hagamos una entrevista completa y después de que tengamos ese conocimiento, puedo invitar a algunas personas y que opinen, ¿no? Unas personas que, pues que tengan un coeficiente muy grande, muy alto, a ver a, ver a quién encontramos, a ver a quién encontramos con alto coeficiente y a ver qué se dice con respecto a la Biblia satánica. Eh, también recordemos que la Biblia satánica está escrita y se refiere a una época mil años después de lo que fue escrita, eh, miles de años después de que fuera escrito el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento. Entonces, claro que se puede adaptar mucho más a nuestro tiempo, a nuestra cultura, a nuestras creencias, dogmas y demás. O sea, cada libro se adapta al contexto histórico. Y cultural de los individuos. Entonces, por eso pudieran estar más de acuerdo con algunas cosas que trae la Biblia satánica, pero es porque coincide con quiénes somos, dónde estamos y cuál es nuestra cultura. Supuestamente Jesús en su niñez era malo. Ya me imagino al Jesús siendo cosas malas de niño. Siempre me río con tus títulos. Dice, Xochitl Deme. Un abrazo para Xochitl DM. Eh, que lea el cuervo otra vez. Oxlack <risa> desmonetizado, dice Felipe Chávez. Oxlack habla del consejo de Andrómeda. Pues Andrómeda, ah, ah, pensé que Andrómeda, es que Andrómeda es el, es el correo de mi, de mi novia Andrea, entonces <risa> iba a decir otra cosa, pero no. ¿Qué pasó anoche con ese muchacho del FBI? Ah, ¿saben qué, gente? Miren, Néstor quiere hablar con Awitz porque Néstor ha descubierto algo extraño, algo importante. Quiere que le pase el teléfono de Awitz. Pero vamos a hacer una cosa. Si Agüiz está en la transmisión y si Néstor está en la transmisión, les puedo mandar el link que entren a la transmisión y que Néstor le diga esa cosa tan importante frente a todos. ¿Les parece? Si Néstor y Agüiz está aquí, quiero saber qué le va a decir Néstor Awitz y Awitz qué contestaría, entonces eso estaría pa padre, Ay, estoy muy atrasado, Pablo Maidana dice que le gustó charlar con vos, dice que le gustó charlar con vos, a quién le, a ver, dice que le gustó charlar con vos, quién charló conmigo Pablo Maidana, ayer, ayer nuestro amigo Eric de Perú, es el que le gustó ayer, Ah, dice que puedo invitar a Magnus Mephisto. Buena idea eso. Gracias, esa es otra ventaja. ¿Conozco a Magnus? No, no, creo que no le he hablado, o sí le he hablado, no sé. Pero sí, Magnus Mephisto sería buen, buen invitado. Yo sé de mitología sumeria del Apsum, Tiamat y la épica de Gilgamesh. Me encantaría charlar, pero me da pena. Oh, Ricardo armendaris un oh, Ricardo Armendariz. Yo inventé una vez una frase que dije, una frase que dice, eh, si un hombre tuviera todo el conocimiento del universo, pero lo habla a mitad del desierto, no existe. Algo así era. El chiste es que si no hablas, Dios no te oye para rápido. Dice Evelyn, visita Abril y juega en la Ouija. ¿Qué creen? que Evelyn estuvo eh, de invitada con Gus Gris en su podcast, de hecho lo estaba viendo ahorita, no lo he terminado de ver, eh, publicado el 11 de ayer, ayer, ayer lo publicaron, entonces me da mucho gusto que, que vean que algunos de nuestros invitados eh, tienen, tienen mucha, mucho que decir, que son muy interesantes, y está bien que algún otro alguna otra persona los tome para entrevistarlos, es parte del crecimiento de cada uno de nuestros invitados, me da mucho gusto que, que yo haya descubierto su, su poder y que la haya invitado, entonces me da, me da mucho gusto que haya estado aquí primero nuestra amiga Abril, ojalá vuelva a estar con nosotros, el día de mañana va a estar en zona oscura paranormal con mi amiga Italia, entonces, pues ahí podemos ver la repetición porque creo que es a la misma hora de nuestra transmisión. Y ahí vamos a ver a abril también el día de mañana con Italia en zona paranormal, zona oscura paranormal. Mañana abril estará ahí. Dice Jesús era como todos, Sallayin Goku era malo hasta que se golpeó la cabeza. ¿Qué es un Cristo? Ah, sí, Néstor dijo que era un Cristo. Hace falta una nueva edición de la Biblia donde Jesús tenga iPhone. Yo sé de la mitología sumeria, ya lo contamos. ¿Quién es aquí? Tiene más de 130 puntos de C, de CI de CI Serena Pil. ¿Quién no es de IQ? ¿Quién de aquí tiene más de 130 puntos de CI? Creo que es de IQ, ¿no? Serena pil, o yo, o yo no le estoy, yo no le sé. Es de IQ. Sí, estaría bueno, bueno descubrir muchas cosas. Es Néstor, se fumó como cuatro gallitos al día de transmisión. También quiero hacer una transmisión en donde tengamos un debate sobre aliens, sobre eh, fantasmas y demás, y que ahora pueda invitar a, unos cuatro, a unas cuatro personas. Estaría bueno para que podamos hacer esos debates también en vivo y en directo. Y también, pues, poder invitar a alguien de ustedes, ¿no? ponemos a unos, dos, a unos dos expertos, entre comillas, ponemos a un invitado, de, a un invitado, invitado del chat, y pues podrían, eh, podría yo modelar, o este, ¿cómo se llama? Pues estar aquí, sí, modular, un debate. Oxlack dice que Jesús cambiaba de forma y es por eso que Judas lo ve. Profa Carmen, ¿cómo que lo ve? Hoy viene el vivo de Eric, muy bueno, ya me está diciendo que me vaya a su canal. ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! Vamos a empezar con con cosas malas ¿Cómo, cómo, como que, que Eric dice que se vaya a su canal Luna de Wicca es en serio, andabas de tóxico laxeloso con los invitados ya no voy a celar a, a Melisa, ya no voy a celar a Melisa porque porque se enojan todos si ¿Sí celo a Melisa voy a celar a Luna de Wicca ya para qué celo abril, ¿verdad? Ya, ya abril, ya también, ya voló a otras, a otros lugares, voló a Abril, ya para qué la celo. <coughs> Dice: no sirve de nada tener a un hombre todo el conocimiento del mundo si no tiene a quien transmitirlo. Ándale, Ricardo y algo así era la frase. Invita a Magnus Nefisto, él es un crack con estos temas. A acuérdame, tío Droy, o. Oh, oh, o oh, este, ¿quién me, ¿quién me puede acordar? Luna, no, no, tío Droy, iba a decir Sandra porque la estoy viendo acá, eh, Andrea, Andrea, recuérdame, o oh, tío Roger, recuérdenme sobre Magnus Mephisto, y mañana le mando un mensajito, mañana mismo le podría uh, escribir a Magnus Mephisto, y a ver si quiere, estaría buenísimo, que nos hablara sobre la, la Biblia, la Biblia, que no es una Biblia, ¿no? La Biblia satánica no es una Biblia, no es un, es un libro, es un libro nada más, ¿no? Pero sí, que se, se le hace llamar la Biblia satánica, creo. Bueno, eh, eh, Luna de Wicca, un abrazo. Hola, Osla, que invita a Víctor Camacho a su programa Sabes Muchas Cosas Sobre el Fenómeno OVNI. No te creas, Darío y Dan Vería, no te creas tanto eso. Oxlack dice que Jesús cambiaba de forma, por eso Jesús, Judas lo besó en la mejilla para que los romanos lo reconocieran y lo pudieran detener. Mira, no, no creo, profa Carmen Nieva, no creo. Yo creo que Jesús y todos los discípulos estaban igual de mugrosos. Entonces, todos mugrosos, todos acostados con sus ropas así, que traían unas mantotas, pues obviamente no se iban a dar cuenta. Si llegaban los romanos y agarraban a uno o dos, a lo mejor se podían escapar otros. Por eso, ¡uh! Hay una llamada. ¿Eh? Es Néstor, ¿qué me dirá? Es Néstor, ¿qué me dirá? A ver, vamos a ver, pero ¿por qué no me está sonando acá? Sí está Néstor, sí está Néstor, dice. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Actualiza WhatsApp escritorio. Voy a actualizar WhatsApp escritorio a ver si no se corta esto. Actualizar. Voy a actualizar este WhatsApp escritorio porque no me estaba entrando la llamada. Es IQ en inglés ox y CI en español. Oh, CI en español coeficiente intelectual IQ en inglés. Oh, hoy aprendí algo nuevo, no lo, no lo sabía, muchas gracias, hoy me enseñaron algo nuevo, CI, sí, coeficiente intelectual, y IQ, no sé, pero es en inglés, oh, muy bien, Noche Niebla acaba de llegar a la transmisión, ¿qué opinas de Mictanticutli y Quetzalcóatl? Creo que ya se actualizó esto. Eh, pues internacionalmente se dice Q no, no es cierto invita a Magnus y a Dross hablan de otros canales, on time y estrella ¿quién es Eric? Néstor, creo que no la charló Néstor me estaba llamando, Néstor sí está en la transmisión, era broma Oslag. yo quiero que me, me exceles cuando algún día sea famoso y me entrevistes Bri Power primero Bri, ¿qué eres, niño, niña quimera, ¿qué es eso de Bri? Bri Power me suena niño, niña no sé, somos coleccionistas latinoamericanos, aquí está mi buen amigo Eric, está viendo la transmisión bienvenido Eric dice, luna de Wicca, no es cierto Oxlack. te engañé eh, obvio no es cierto luna de Wicca aquí ando, ahí está el tío Droid también, y Fabián Mejía, mi hermano nos mandó 10 dólares, yo sigo a Magnus Mephisto, sería épico que lo tengas de invitado, va, va, va mañana le escribo a Magnus Mephisto le digo que venga a una transmisión con nosotros eh, chicas de la que se salen ah gracias, hagamos un debate sobre paternidad eh, Magno de Fisto, desde Creería en la Casa toda la te la credibilidad ¡Good night, Japan! nuestro amigo Good night, Japan nos mandó 250 yenes paso por aquí para reclutar gente para mi canal ¡Ah, car... o sea aquí vienen y se roban los fans, se roban los invitados se roban a a las a las compañeras no manchen no manchen ¿Qué, qué les he hecho o hago también las cosas que por eso se roban lo bueno no puede ser esto eh no no no no voy a permitir que nadie más se vaya a ningún otro lado ni incluso ni Awitz ni néstor incluso ni el peruano alemán voy a dejar que se vaya ya está peruano alemán lo vamos a, a firmar aquí ya de aquí ya nadie se va ya aquí y aquí ya se ya melisa ya hizo su, sus transmisiones por allá no hay problema ya abril se fue a hacer transmisiones por allá no hay problema eh, y cómo se llama anaela ya se fue a hacer sus transmisiones con google japan no hay problema pero de aquí ya nadie se mueve se los advierto Lamento decirte, Oslan, pero melissa ya me robó. De hecho, Kip sí, Kip, Kip está en la transmisión de melissa es su moderador exactamente, Kip. Así empezó Matt Hunter, dice, enseguida 88. Eh, Jaja Oxlack es compa, siempre aportando para todos, somos coleccionistas. Dice, todo el mundo se aprovecha de ti, Oxlack. Sí, no puedo creerlo, bien traidores todos, yo puedo ser el padrino de tu hijo de alemán. <risa> Néstor ya me llamó para futuras colaboraciones, <risa> somos coleccionistas, dice, Néstor ya me llamó para futuras colaboraciones. <coughs> Estoy actualizando el WhatsApp porque no puedo, no puede entrar a las llamadas para que ahorita nos llame nuestro amigo. Ya no hay respeto, claro que ya no hay respeto, pregúntale sobre Nostradamus a Néstor. Oclac, ¿dónde es allá que decís que se fueron? Luna de Wicca dice, la próxima semana hace transmisión con el cubo. Ay, es, es, uy, no, se cortó la llamada aquí. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Ya valió aquí. Mmm, se me cayó la transmisión. Ay, Ahí está. Se me cayó la transmisión, gente, porque alguien llamó por teléfono. A ver. Hoy aquí pongo esto. Oye, selfie, subir este selfie. Ya, ya, porque se me fue la transmisión allá. Alguien llamó por teléfono porque no servía el WhatsApp para continuar usando WhatsApp. Haz clic en actualizar e instala la versión más reciente. Ya hice eso, pinche, pinche computadora, no. Ah, aquí le voy a tener que abrir. Le voy a... Déjenme actualizarlo primero, gente. Invita a Dani Sánchez de Poltergeist. Ándale, Dani Sánchez, sí, sí, es pues buena, buena idea. Dani Sánchez de Poltergeist, sí lo voy a invitar. Ya está abriendo el WhatsApp, así que sí vamos a poder tener llamadas telefónicas. Vamos a poder tener eh, llamadas telefónicas. Uy, creo que ya no. A ver, gente, déjenme ver si no se desconecta esto. Uy, no puede ser. No puede ser. Todo me pasa aquí. ¿Qué hago aquí? Ah, oh, no, ya, ya entendí. Discúlpeme, gente, los de YouNow, porque... O que la chingamos a ver a ver, vamos a ponerle aquí, le pongo en ajustes no, le pongo aquí le pongo en disp dispositivos vinculados, vincular un dispositivo le vamos a poner aquí ya se vinculó se está, está vinculándose, se está conectando. Creo que ya se está vinculando, ya se vinculó. Perfecto, ahora sí vamos con YouNow. Vamos a transmitir, charlando. Sí, esta quiero, siguiente, iniciar transmisión. Ahí está perdónenme, pero tenía un problema con la transmisión aquí, ¿qué creen gente? que se me cayó mi teléfono y se me rompió, se me estrelló la pantalla y ahora, ahora en la transmisión de YouNow, se ve ahí como un fantasmita, y pues qué mal, vamos a ver, vamos a ver, ya estamos aquí, la segunda parte de Agüit y Néstor no la soportaría al final me quedé dormido gracias good Ah, que Elena ya se va con Good Day Japan Sí, Elena ya le habíamos dado las gracias este desde hace desde hace rato pero pero Gira va a entrar va a entrar esta noche va a entrar al quite Yadjira, que acaba de llegar va a, a, a suplir a Elena entonces no hay problema solamente contratamos a otra jugadora y Elena pues ya ya había dado lo que tenía que dar en las transmisiones entonces sí que se vaya ya con con el equipo de Good Guy Japan que tenemos una nueva contra, o contratación que es Yadjiram ahí está ahora sí tenemos este mensajito que tenemos acá de Néstor dice mándame el enlace Néstor quiere que le mande el enlace para entrar pero necesito que Awitz esté aquí para que entre ellos dos hablen. Invita a Cacho Villarreal, habla de desmiente de casos paranormales. ¿Cacho Villarreal? Sí, creo que ayer lo estaba viendo. ¿Qué pasó con la entrevista a Capi y Darián? ¿Qué crees, Evelyn Que yo no sé, no sé, pero ya no me contestan los mensajes. Entonces no, no entiendo. No sé qué pase. No sé si volverle a mandar otro mensaje, porque a lo mejor lo estoy incomodando y, y no sé, o sea, ni, de hecho nada más le dije, ¿cuándo? Este, le dije, ok, si no se podía ese día, ¿cuándo se podría hacer la, la entrevista? Y ya no me contestó, y ya no me contestó, eso fue feo, quién sabe, a ver si me contesta, si no, pues ni modo. Dice Anaela, la reina, Good Guy Pan, ya vas a hacer oficial que somos novios. Ah, caray, ya está novios salieron aquí. Órale. Eh, eh, ya Néstor estaba buscando cubo para hacer una explosión. Aquí era paranormal, entiendo, chicaré al rato. Eh, Ana, le robar a Good Guy. A, Ana, ella ya le quiere robar a Good Guy a Melissa. Ah, caray. Ya están robando todas contra todas. Tiffany ya está en la comunidad son más traicioneros que Judas, <risa> son más traicioneros que Judas, ¿quién va a entrar, Shakira? No vuelvas a evitar este, Troya, Oxlack, si andas, háblale a Carlos Trejo, pero dame mi dice, bueno, pero dame mi finiquito, Oxlack. ya, ya, fue mucho tiempo, tu finiquito ya está dado, a mí, me, el, yo soy fiel a Oxlack. exactamente, eso, quiero ver Ox para mencionar el nombre de, de Adjira ya ahí te quiero ver Ox para mencionar el nombre de Yadhira Kurskibra koshotl ¿cómo se llama? Eh, aquí me quedo aunque el Oslan me haya jubilado, Oxla, invita a Lady Ostara, sí hay que invitar a Lady Ostara, ya, ya, nos, ya iniciamos la transmisión en YouNow porque se había ido la transmisión, pero bueno, Invita a Drag Ox, la multa por robaderas. Eh, buenas noches, Candy. Bienvenida. Candy, ¿cómo estás? Es luna de Wicca. Soy tu fan. Esperamos con muchas ganas el jueves. Perfecto. Entonces estábamos platicando de esto de las eh, profecías. Fíjense que que se les llama profetas o pitonizos. Una pitoni, un, pitonizo, un pitonizo es aquel que tiene el don de clarividencia, que puede ver el futuro. O sea, por ahí está muy evidente que, que ella dice que es lo que va a pasar cada año, se supone, y según es pitoniza, pero no. Moni evidente yo sí creo que no, que solamente es, eh, no sé, pero no quiero decir una grosería, ni quiero ofenderla, pero yo no creo que sea una pitoniza. Dice Elena, me interesan los pitonizos, dice Elena v Los pitonizos, ¿hay un, hubo un pitonizo? Que, que estaba enfermo. Bueno, sí, tenía como una especie de retraso. Tenía una especie de retraso y él vivía en una granja. Esto me parece que sucedió en Francia. Entonces, eh, en algún un momento él empezó a, a gritar que el rey había muerto, que el rey había muerto. Ah, dice Néstor que es clarividente. Ahorita invitamos a Néstor para que nos diga el futuro. Suena interesante. Ahorita Néstor no sabía que era clarividente. Tenemos a Néstor como clarividente. Empezó a gritar que el rey había muerto, que había muerto. y Creo que sí decía que el rey había muerto. Y entonces, sí, exactamente, la gente de la comunidad lo escuchó y, y tiempo después llegaron las noticias de que efectivamente el rey había muerto. Entonces todos dijeron, ah, este muchacho es pitonizo, él había dicho el día eh, que murió el rey, había dicho que había muerto y no lo habíamos, no lo sabíamos porque obviamente las noticias en aquel tiempo tardaban mucho en llegar y el rey había partido hacia un lugar y había muerto en aquel lugar. Entonces el otro rey, el nuevo rey, lo, lo quería junto a él. Lo quería junto a él porque eh, tener a un pitonizo ahí cerca pues es importante para el reinado. Entonces el, el, el pitonizo, el muchacho este, les dijo le dijo al rey que lo único que le pedía es que nunca, eh, nunca... Eh, nunca lo dejaran de alimentar porque él se veía que moría de hambre. Entonces el rey ordenó que siempre le mantuvieran comida a este pitonizo, que todos los días sin falta le dieran de comer al pitonizo. Entonces así sucedió, él estuvo ahí junto al rey en, en, en mucho tiempo y de pronto un día el rey se tuvo que ir a algún lado y les encargó al pitonizo. Y como este... Eh, pues era tan importante para el rey, pues ahora sí que los, los, los criados tenían como miedo de que este pitonizo se les muriera, se fuera o le ocurriera algo y entonces lo encerraron y como lo encerraron después se les olvidó darle de comer y efectivamente se hizo realidad lo que el pitonizo había visto, que él se, se iba a morir de hambre y efectivamente así murió de hambre, encerrado en uno, en una de las habitaciones del, del castillo, porque la gente que lo cuidaba se olvidó de él y no le dieron de comer, así que se hizo realidad su, su visión. Vamos, eh, jaja, no me parece historia inventada, que no, que no parece historia, es que si tengo que volver a leer mis libros para, poderles relatar bien toda la historia, con fechas y de todo. Pero como no me la recuerdo bien, entonces tengo que decirla así como en pausas y acordándome. Muy bien. Eh, gracias, Candy. Gracias, Juan. Gracias, Ezequiel. Gracias, William Raúl. Un abrazo a MMG, de School Monfers. A Carlotina Martínez. Gracias, Arles. Enrique Díaz Fajardo murió en el castillo de Gray School. <risa> Y murió en el castillo de Grace Kulana. Nayeli López, un abrazo, Nayeli. Eh, pues muy bien, gente, tenemos a un clarividente, a un profeta, a un pitonizo. No sabía que era clarividente, ni pitonizo, ni demás. Esta noche no vamos a, a querer que nos hable de los morullos no vamos a querer que nos hable del FBI. No vamos a querer que nos hable de los clones. Le vamos a hacer preguntas sobre el futuro a ver qué nos contesta. ¿Les parece? y que O si no, que a cada quien también, que con una foto, Néstor pueda decirle su futuro. ¿Les parece bien? ¿Les parece bien que Néstor pueda decirle su futuro con una foto? Vamos a invitar a este maestro, Néstor, acá está. Ya está. Ya está, le mandé el... Le mandé el, el link a Néstor, entonces yo no sabía que era clarividente, eso es lo que me dice. Dice, oh, soy clarividente, soy clarividente y visto vidente, puedo dar poder de mirar por dinero. Puedo dar poder de mirar por dinero. No sé qué significa eso, pero dice que es clarividente, vamos a hacer una práctica, vamos a hacerle preguntas sobre qué va a ocurrir, sobre cómo le va a ir a la selección mexicana, sobre qué le va a pasar a, a AMLO, sobre si va a ocurrir desastres naturales, sobre ese tipo de cosas y después podemos hacer una dinámica en que vea una foto de ustedes y les pueda decir su futuro, ¿no? Sería interesantísimo. No sabía que teníamos entre nosotros en nuestras filas. Tenemos pura gente buena, pura gente chingona tenemos aquí en nuestras transmisiones. Solitos llegan. Eh, solitos llegan porque tenemos un ki bastante poderoso aquí y se sienten tan cómodos que prefieren venir a hablar de sus poderes en nuestro programa a ver vamos a ver si ya ya vio Néstor Néstor está a punto de entrar así que prepárense porque esta noche les pueden decir su futuro les pueden decir su futuro ok Vamos a, a esperar a que entre. Voy a servirme un cafecito. Ah, ah, ah. Pido mano. Yo primero que me diga mi futuro Porfis Porfis. Sergio G, pregúntale si es pitonizo. A ver, vamos a... No lo no había leído bien. Ok, ok. Buenas noches, Néstor. Buenas noches desde Mexical, Pan de las Tunas. Buenos días allá en San Diego, California. Órale, Néstor. Buenas noches. Néstor, antes de que, de que empecemos a platicar, entonces tú eres clarividente, si ¿Sí puedes ver el futuro. Creo que si sí, yo te platiqué que era visto, que es una rama del clarividente, es el que puede, el que mira lo que hay alrededor tuyo, como clones, almas, fantasmas. Soy clarividente, soy vidente, tengo también sueños, eh, sueños, y, y a veces entro como en un trance, donde te puedo decir lo que va a pasar en el futuro o ahí mismo. Podemos Mira, hacer la, la siguiente dinámica, te podemos preguntar sobre algunas cosas y tú nos dices qué va a pasar y después con fotografías de las personas que nos están viendo, ¿podrías decirles parte de su futuro? Claro, claro que sí podríamos hacer Ah, perfectísimo, eso. perfectísimo Néstor. Bueno, no sé hasta, hasta hasta dónde llega mi evidencia, porque a veces me la cortan. sí pero en lo que podamos, ¿no? Y Estamos acá. Va, perfecto. Vamos con la primera pregunta. Eh, pues estoy nervioso por hacerle la primera pregunta, pero yo creo que si vamos directamente al fútbol, eso, eso me gusta. ¿Cómo le va a ir a México en el Mundial de Qatar? Parece que Rusia va a ganar, va a meter tres goles a seis, tres goles a cero, tres goles a seis, pero parece que Rusia va a ganar el Mundial o okay. que Rusia va a ganar el Mundial. Parece. Pero a México, ¿cómo le va a ir? Tres goles. No, a favor o sea, de México. O sea, pero a México, ¿cómo le va a ir con los... ¿Se va a enfrentar contra... contra... Alemania. Alar, ¿Sí? alarm, Alemania, sí, Alemania. Acá sería, se va a enfrentar contra... Contra Alemania y va a llegar al 50 del Mundial. El 50% del Mundial. O sea, ¿le va a ir bien? 50%, o sea, del 100% de todo el mundial va a ser el 50%. Ok, o sea, la mitad va a llegar al mitad, a la mitad. A la mitad del mundial, sí. Va a llegar a la mitad del mundial, al quinto partido. Quinto, sí. ¿Cuántos partidos debería ser para México para ganar el mundial? ¿Diez? ¿Siete? siete ¿Ocho? 8, va a llegar 4, 5 5 la mitad sería de 8, sería este 4 o puede ser que llegue al 5 o sea, se va a quedar igual en 4, Argentina ¿cómo le va a ir? porque hay gente aquí de Argentina que obviamente le gusta el el sexto fútbol. partido, muy buen equipo Argentina, Brasil, siempre son los mejores equipos de, de Latinoamérica pero va a llegar el quinto partido Va a llegar Brasil, quinto... Brasil sí va a tener eh, ocho partidos. De 16, ah, Brasil sí va a llegar. Partidos. Va a llegar a la final Brasil. Y el que va a ganar a el mundial va a ser eh, Rusia. Rusia le va a ganar a Brasil a la, al final 6-3. Roy. Roy le va a ganar. Sí, le va a ganar, este. me imagino que va a haber nueve partidos, ¿no? Pero... Rusia va a llegar al 9 y va a ganar. Oye, también tenemos gente de, de este Ecuador. ¿Cómo le va a ir a Ecuador? ¿Ecuador está clasificado ahorita? Sí, Ecuador, sí. ¿Y Perú? Perú es, es lo que quiero que nos digas, porque todavía no ha jugado su partido contra... De... 1-0 veo. Veo 1-0, pero más posible 2-0. 2-0 sí. va a ganar Perú y va a ir al Mundial. No, Uruguay juega contra Uruguay. Uruguay también va a jugar en el Mundial. ¿Cómo le va a ir? Ecuador va, el, el partido que viene va a ganar, eh, bueno, van a ser 2-5, no sé a favor de quién, pero Uruguay va a tener este 3-2 a favor de Uruguay. Tres goles. O sea, ok ok, pues bueno, parece que le va a ir bien a todos los latinoamericanos en el mundial, no? España va a tener 18 goles en cinco partidos, España 18 goles en cinco partidos? Wow. es lo que estoy mirando, y solamente estoy mirando números, no puede ser, bueno y Chile, qué va, qué va a pasar con Chile? Chile no llego a ver Chile, ¿qué, qué, qué va a pasar, violanza, pero solo sí. veo 2-0, y veo Perú 2, y Chile 0, pero no veo nada más. Sí, exacto, porque no, Chile no, no, no, Chile, no, veo no va, nada. Chile no va a ir al mundial, tienes razón, por eso no lo ves. Muy bien, no muy bien, Este Néstor, vamos a pasar a una pregunta de política. ¿Qué le va a pasar al presidente AMLO estos dos años que le hacen falta? ¿A quién presidente disculpa? A López Obrador. Bueno, yo no lo veo tan mal como otros, ¿no? También tiene que, que ver que, que, que hay crisis en este momento, crisis económica, hay pandemia, hay un montón de cosas que está suscitándose, ¿no? Como el COVID. No es que solamente el presidente de México ahorita están en pobreza y están mal, ¿no? También en Perú se están quejando mucho de nuestro nuevo presidente. Eh, imagínate, encima hay guerras, la economía está subiendo en todo el mundo por la guerra en Rusia. Encima hay una especie de crisis que, que a ver de ir, eh, sí está yendo mal, ¿no? Pero a ver de, de estar todo a tope, lo están tratando de mantener todo y porque hay muchos que no están trabajando, muchas tiendas cerradas, ¿y eso qué significa? Menos impuestos, menos trabajo, más salsa en las comidas. Oye, oye, Néstor, este, ¿el presidente Ablo se va a, ¿va a unir fuerzas con Putin? Ah, ¿Quién es el presidente? Este López Obrador. Oh, López Obrador. ¿Se va a eh, si Putin? todos saben que, que, que, que está unido eh, México con Estados Unidos de hace años, ¿no? Más que todo por la amenaza de los americanos. Por eso Estados Unidos está, digo, eh, México está unido al 100% con... Con Putinsky. Con Putinsky. Con eso no o sea, se... necesita ser claro evidente. O sea, ¿Putinsky es que puede mandar tropas rusas aquí a México? Si están unidos al 100%, se unieron hace años por, por amenazas y por no querer ceder más tierras a, a Estados Unidos, ¿no? Entonces Rusia con México están unidos hace años. Están unidos eh, como un solo país. Es más, es como Corea y Estados Unidos. ¿Corea y Estados Unidos están unidos? Diré Corea y, y Rusia. Me confundo, a veces me confundo como Corea y Rusia. O sea, Putinsky también está unido con Wang Yong. Eh, sí, está unido con... ¿Te acuerdas que hicieron revolución? Les tiraba bomba a los americanos, unieron a los rusos. Y desde ahí que hicieron bombas, aviones y todo. Claro que están unidos con los rusos. Casi toda la ciencia que tienen es de los rusos. Oye, pero queríamos saber qué va a pasar con... Andrés Manuel López Obrador lo van a reelegir o, o va a ganar otro partido. Veo que es el segundo en la votación, va a tener 0.030 antes de, o sea, antes de terminar su mandato, va a tener este eh, va a salir como la semana antes de terminar su mandato, pero va a ser el segundo, el, el, el segundo de las votaciones allí en okay. México. Una, una, pregunta de espectáculos. Eh, ¿Cuál será el próximo novio de Belinda? El mexicano, el que está saliendo, el cantante. ¿Te acuerdas del cantante que él también me canta un par, me canta muchas canciones que he hecho yo. Eh, ah, el, ¿hay, un, Hay un cantante que canta tus canciones Uno, no, varios Varios, el que cantan rancheras Cantan Varias canciones reggaetón Y varias canciones mías Pero cuál es ese artista que va a ser novio de Belinda El que ya salió El que, el gordito Que ya salió con ella Que también canta rancheras No me acuerdo su nombre Es uno que ya salió con Belinda, antes que hubiera el problema esta del estafa ah caray es que sale Belinda sale con puro ranchero entonces ya no sé cuál bueno, es el, el cantante, hay uno que es este cantante, que es famoso, Espera, voy a poner la foto, que no me acuerdo su nombre ¿Chayán? Nombre, no Chayán el... Yo, Giovanni Dos Santos creo que es Giovanni, es uno gordito medio gordito, eh. Camisa que es ranchero también. También rancherón ¿Le gustan rancheros a, a Belinda? El commander, el commander es el commander. El commander, sí, creo que es el, No, no es el commander, o sí. Él canta, por ejemplo. A ver, voy a poner el. Bueno, va a salir con uno que ya salió. O es Pedrito Fernández. Ah, con uno que ya salió. Sí. Ah, Cristian Odal él creo que ese es uno blancón gordito. Ah, no, ese es Lupillo Rivera, ¿no? No, ese de que ya salió con ella, ya fueron novios, el Ferras. Ahora y ahora último, nomás antes de que salga con su primo. ¿Va a salir con su prima? Eh, Belinda salió con su primo y quedó embarazada de su primo. Ajá, la Y luego y luego, ¿Sí eh, y luego este eh, la noticia salió que hubo una estafa, una estafa de, de crédito de bancos de 10, 10 millones o 100 millones, pero que se fueron de España, se fueron para Brasil, creo que se fueron, no sé para dónde se fueron, y se fueron sin pagar a los bancos. Eh, se fueron eh, y ella está embarazada ahorita de su primo hermano de Belinda tiene un primo hermano que está embarazado ella de él. salió en las noticias sí cierto sí sí cierto tiene razón eh, pero oye. antes de eso estaba Ajá. saliendo con un, uno que canta música ranchera o narcocorridos ah eh, yo eh, eh, sí con él exacto él. Ah, sí, es sí, cierto, exactamente, claro, así es el asunto. Otro de espectáculos, Alfredo Adame le va a ganar la pelea a este, Carlos Trejo. A Carlos Trejo. Sí, Carlos Trejo es el del sombrero, que siempre trae como motocicleta, cazafantasmas. Carlos Trejo no es este que anda viajando, que estaba en, en Ucrania. Ajá, ah, el que le robaron su computadora. El FBI, el servicio secreto de los, de los rusos. Exacto. Sí, se está igualito. Es, es, es, sí, ese, Había poco. pidió protección porque estaba con muchos soldados ucranianos. Parece que pidió protección allá a Ucrania porque estaba con soldados allá de Ucrania. Está bien, ¿no? De repente sí, sí estaba maquiné un poco porque se estaba metiendo un poco de marihuana. O de repente de, re, de verdad lo estaban siguiendo, porque eh, uno se da cuenta de todas maneras si te siguen o no, ¿no? Pero sí, parece que. ¿Qué pelea? Disculpe. Es que se querían pelear, este Alfredo Adame y Carlos Trejo siempre se han querido pelear. A puños. Sí, sí. Ahí no sé quién gane, pero. pero veo que, que se dan los dos, se dan. ¿Se dan? Están igual, sí, dan. Están igual los dos. Muy bien, muy bien. ¿Hay, ¿Hay alguna catástrofe en México para lo que resta huracán del año? En, ¿Huracán en 13? No sé, yo diría 13 horas en el segundo reloj, acá serían como dos, dos años, pero va a ser enorme, el huracán va a ser enorme, enorme un huracán enorme. muy fuerte en México en 13 horas, de, de este reloj o sea, de reloj de nosotros a 13 relojes eh, que, que se demora más tiempo eh, un huracán súper grande brother, acabo de ver, acabo de ver un huracán entrando por México, a la mitad de México y eh, ocupa lo que viene a ser de orilla a orilla Orilla a orilla. O sea que Catepec va a sufrir eh, así, afectaciones por el huracán. Va a haber 18 huracanes. ¿18 huracanes? Pero el que te hablo yo va a ser el más grande de todo, justo el sexto huracán. El sexto huracán. El ocho, el ocho, el ocho, el ocho. El seis, el seis va a ser grande, pero el ocho va a ser tamaño de México. Del tamaño de México, un sí. huracán gigantesco. Sí. Ok, ok, entonces el huracán es lo que tenemos que tener cuidado porque, pues, viene con todo un huracán. ¿Qué más ves para Latinoamérica? ¿Hay alguna catástrofe para algún otro país? Centroamérica, terremoto. No de un país, de seis países. ¿Seis países en Centroamérica? Exacto. Seis un países. Terremoto. En Centroamérica, casi en el centro de Centroamérica, va a haber seis países que va a haber un terremoto. Países chicos, ¿no? Como Uruguay, Uruguay. Uruguay, sí. Eh, va a haber este... Uruguay, Paraguay, ¿quién, ¿qué otro país de Centroamérica va a salir afectado? Mm, solo veo el centro de Centroamérica, que va a haber un terremoto que va a involucrar seis países. ¿Chile también? En Chile va a haber un terremoto entre Argentina y Chile, pero va a ser el, en tres años. Entonces, pero solo en bueno, la punta, entre Brasil y, digo, entre Argentina y Chile va a ser a, en, en tres años. En bueno, la punta, no. o sea, la parte que, que casi no hay nadie, porque hay mucho hielo y todo eso. Va sí. a involucrar los Andes. Va a involucrar los Andes el, el terremoto. Y alrededores, no solo ahí, también de extremo a extremo con Argentina, pero un pedazo con los Andes. Oye, ¿y Argentina y Uruguay entrarán en guerra? Está muy lejos Argentina de Uruguay para entrar en guerra. De repente una guerra política, ¿no? Pero sí, pero secreto, actoral. O sea, en actoral van a entrar en una guerra. Una, guerra, aquí, fría, una guerra fría con... entre Uruguay y Argentina. Eh, déjame ver. El presidente se, se llevaba a con Argentina, pero eh, ahorita Argentina no. No, no, no. no. Se No quieren guerra. Aparte, tienen que pasar muchos países, ¿no? Y hay mucha pobreza ahorita para no llegar. Ok, ok, ok. Oye, y en Bolivia, en Bolivia, eh, habrá un Maremoto. No hay mar, pero si sí hay, va a involucrar varios países, ¿no? Eso hablamos de acá a unos 23 años. Puta, oh, todavía sí. falta mucho. Sí, falta 23. No falta mucho, ¿no? Más bien ya deben de sacar las naves que tienen todos los países para, y hacer naves en el espacio para subirnos, porque va a haber mucho maremoto, mucho huracán cuando sea parte del cambio del mundo, ¿no? Es más, este, lo que viene a ser México eh, va a ser separado como una isla, otro continente. Eh, ¿No? Lo que viene a ser Perú, parte de Perú ya terminando Perú, con Brasil va a ser separado también y, y va a estar más cerca de Cuba. Eso va a pasar va a en cerca? 80 años. ¿Quién va a estar más cerca de Cuba? Eh, Latinoamérica, eh, lo que viene a ser Centroamérica va Cuba y Centroamérica se van a juntar y de Perú se van a separar, como México de Estados Unidos se va a separar. Ah, oye, pero entonces es por un terremoto gigante, ¿no? Eso va a ser en 80 años, pero el problema va a ser en 23 años. Van a haber maremotos, huracanes, fuegos que van a caer. De la nada van a caer fuegos. Oye, y, y tú ves en el futuro. Eh, que los extraterrestres este, puedan puedan llegar a contactarnos lo han estado haciendo a través de muchos años y para que no pase eh, han cambiado los televisores no para con floro de, de la policía que no se puede hablar bien por radio y todos esos floros no pero en realidad es para que no saquen video, no, no, no, no, no, saquen, no hay interferencia con otros planetas, otras plantas, para tener todo controlado, porque ahora Estados Unidos y todos los países tienen un sitio secreto donde tienen todo lo que sale en la televisión controlada, completamente todo. Así que, ¿para qué te voy a decir que, que si nos han querido hacer contacto? Nos han querido hacer contacto de muchas formas. Pero también hay otros que están haciéndose pasar por Itis, Alien, OVNIs y todos ellos, azules. Y no es que... Y se han estado haciendo pasar como el morollo, el humo. Se han estado haciendo pasar por ellos. Para para decir que son malos, les tenga miedo, les cierren las puertas en otros planetas, en este. No hablen nada de los OVNIs o que ellos nos tienen amenazados cuando son los morollos y los Zoom porque en realidad ellos son los que se hacen pasar por alguien, a veces agarran a alguien, matan personas, agarran su plasma, y de su plasma, o sea, del, del, del, gas, del, del gas que se llama plasma, que está dentro del cuerpo, hacen eh, humanoides, y esos humanoides son sus marcianos, sus sitis, y todos ellos, ¿no?, que vienen, ractan, violan, matan, usurpan y todo eso, pero son en realidad ellos, los unidos. morólicos. Ok. Ok, entonces, eh, pero no, no, ¿no vendrán otras razas extraterrestres como a querer atacarnos? Mira, si tú me dices si vienen otras razas extraterrestres, te voy a explicar algo, serían los marcianos los terrestres, ¿no? Los extraterrícolas. Pero lo que pasa es que acá hay naves madres, donde los extraterrestres, los terrícolas, mejor dicho, los terrícolas, los ovnis, los alien, todo los, lo, lo, lo típico, habitual de acá, ellos ya tienen perímetro entre ellos, y a la misma vez que tienen perímetro entre ellos, eh, ese es su sitio ¿no? su... y si viene un extraterrestre le tiene que pedir permiso a los de acá y si viene un marciano lo matan o, o, o, o, le, o, le, o, le, o le dicen que van a hacer o qué hacen acá porque la típica de los marcianos te mira un clon dentro del planeta vienen naves te sacan el clon dentro del planeta y te dejan el planeta destruido eh, los extraterrestres son de alrededor del planeta pero ellos también tienen su perímetro en sus sitios o sea es como decirte que, que sería ilógico que que el mundo esté custodiado por americanos y que, ven, oh. y que vengan marcianos ovnis y quieran destruirlo o seco que le gane la guerra no van a poder hacerlo ok, ok ok entonces, ¿los extraterrícolas podrían eh, defender estas zonas si es que algo así ocurriera? Sí, porque están alrededor, necesitan aliados, tú sabes que así como nuestro sitio tiene, tiene un... los ovnis tienen un perímetro, los marcianos, los sitis y todos ellos, los terrícolas también tienen otros perímetros y al final dependen de otros también para ir a pelear guerras, ¿no? Porque imagínate que hayan cientos de sitios y, y que esté solo, ¿no? Le van a ganar la guerra. Así que depende de los demás también para ganar una guerra. Ok. Entonces, eh, te iba a preguntar sobre el presidente de Estados Unidos. Después del presidente Trump, ¿quién va a estar? Parece que la mujer, la esposa de luz. Ah, la mujer, ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero la veo que, que se pinta el cabello más sí. amarillo, como el tronz, más este castaño, y parece que la mujer ya gana definitivamente. La, la mujer de quién es, cómo se llama? De George Bush, del presidente de la, la que fue candidata con el Trunks. Ah, la que fue candidata con el Tronx. Muy bien. este, Podemos hacer la dinámica de que manden sus fotos al WhatsApp y tú les vas diciendo un poco sobre su futuro. Puedo decirle quién es y de su futuro también. Okay, de repente entonces... me manda la foto de su hermana y su prima. No, aquí, aquí la vamos a ver juntos. Aquí lo voy a compartir en pantalla. Claro. Voy a, voy a compartir pantalla del Whatsapp. A ver, compartir. Estoy, estoy ahí viéndolo de compartir, ahí está. Ventana, pestaña de Chrome, aquí está. Vamos aquí, listo. Tenemos ventana, tenemos Whatsapp, abrir. Ahí está. Y aquí, vamos a ver quién tenía la foto. La primera foto es de nuestro amigo este nuestro amigo nuestro amigo que no me dice su nombre pero aquí está esta foto cuál va a ser su futuro que le puedes decir que se cuide de enfermedades en este momento ok le eh, va ir bien efecto, que caiga enfermedades porque no va a pasar de tres años con la enfermedad que yo estoy pensando pero si llega a pasar esas enfermedades eh, lo veo, lo, lo, lo veo victorioso, lo, lo, lo, lo veo prosperante, veo algo que, que le va a gustar en el futuro, tiene que cuidarse nomás de malas chicas y de ciertos ambientes, pero ah. sí, les, le va a ir bien económicamente, estudiando, eh, ya estudió parece, pero le va a ir bien económicamente, para dos años, planteándoselo ahora en dos años. Ya lo veo generando mucho dinero. Muy bien, vamos a la siguiente foto. Vamos, esa foto ya está. Vamos aquí a la que sigue. Aquí, nuestro amigo desde Uruguay. A ver, me parece que tenía foto aquí. No, no tiene foto. Aquí tienen foto. Sí. Uy, ya eliminó la foto. Aquí hay otra foto. Esta no. Entonces tampoco. Anaela, ahí está. Anaela, tenemos aquí a Anaela. ¿Qué puedes decir de ella? Ahorita está un poco decaída. Se nota que está cansada, para cansada. Y no sabe por qué, pero no es algo grave, felizmente. Más que todo veo que la enfermedad se le ha acumulado en el cuello. Es un virus. En la parte de atrás del cuello es un virus simple que se puede, se, se puede eliminar creo que quiere o anda estudiando, no sé si anda estudiando, parece que anda estudiando, quiere estudiar, pero veo que sí tiene un virus, se le ha acumulado en el cuello, en la parte de atrás y la trae súper cansada, agotada, pero ¿El sí... Virus? Eh, ¿El virus es peligroso? Como todo virus, a cierto grado, a cierto tiempo puede ser peligroso, pero... pero sí, hasta que la agota y la cansa. En el romance... Pues un virus curable. A un virus curable. En el romance, ¿cómo la ves? Dos chicos la están frecuentando. Ahorita tres, pero de, va a conocer dos, dos chicos delgados, blancos, cabello negro. Y no sé, le, ahorita veo que tres chicos la están con, contemplando, pero en el futuro la van a contemplar dos, dos blanquitos flaquitos. La cuales los dos son Moyol, ¿no? Para comenzar, son Moyol. Son como del FBI, pero secreto, de repente ellos ni saben que son clones, usur usurpo. Okay. Y eso es lo que eso es lo único que veo, que ahorita son tres que quieren estar con ella, pero a la misma vez en el futuro le veo dos. Oye, ¿y los dos moyoles son peligrosos para ella. Eh, si sales con un mollón, un te usurpan al primer hijo en el vientre le van a escupir al primer hijo en el vientre no, le usurpan ah. le, le, le sacan el alma del cuerpo y se meten ellos, o meten a alguno de sus personas oh, qué feo okay. esa es su tradición eh, le recomiendo que no salga con los dos de, de, de acá a, a tres meses ok tres años vamos a ver este, otra persona aquí tenemos a otra ah, no, esa no Aquí a esta, a esta luna. Sí, veo que es un poco poseída, por eso a veces se confunde, pierde las cosas, está adormecida su cabeza. Y no es que sean demonios, demonios, no solamente es materia negra que está alrededor de nosotros. Se le ha metido al lado derecho. Al lado derecho se la ha metido y lo peor de todo es que se mete con otros otras seres, otras almas, otras clonas y las manipula. Y ellas están totalmente dormidas, son parte de la materia, pero ahí están, ¿no? Y no es que ellas eh, manipulen la materia, sino que hay alguien o algo, una nave, o cosas que han hecho para manipular, que es que está siendo manip manipulada a ella. Está el, el, en, el, en, el, en el 50%, del 50 de su cuerpo, sea, así. Está a, de su hombro para, para afuera, está toda la materia negra. Es choco, cholo y ¿Oye. choco. Este, o sea, que tiene poderes oscuros esta mujer. Si lo llega a dominar, si el UG le cae bien, porque en realidad toda materia, toda cosa mala, no lo manipule el no la manipule el morollo. Si Lujer ve que va a hacer cosas malas, cosas grandes malas, si le cae bien, la va a dejar tener poderes, si no, no. Pero sí, está siendo manipulada en este momento, y está totalmente un poco... Bueno, está al 80% de poseída por materia negra. Está poseída por materia negra, muy bien. Gracias por esa explicación. Vamos a ver que si tenemos a alguien más. Aquí tenemos a este muchachón, a ver, a ver, a ver, ¿dónde sí aparece este muchachón?, ¿dónde está la foto muchachón?, ¿no aparece tu foto Good Guy?, a ver, vamos a ver a Viv, aquí tenemos a esta mujer, ¿a ¿Ella, ella qué le ves?, se me hace conocida sus ojos, la forma de sus ojos y el, el carisma, el, el reflejo de sus ojos pero eh, de los 25 años en adelante veo que su futuro es incierto. Ahorita tiene 23. Eh, bueno, 23 en mayo de repente cumple... Los 24. Los 23 o los 24, no sé, pero en mayo algo así. Veo que su futuro es incierto a los 25... Ahorita veo que todo está que se le cierra, pero a la misma vez este, su carisma, su fe, puede ser que le esté abriendo las puertas. No veo nada, no veo nada, no me dejan ver nada, porque aparte parece que, que, que es algo que, que no puedo hablar en este momento, pero eh, no me dejan ver mucho de ella. Pero a los 25 su futuro es incierto totalmente. Eh, enfermedad. Enfermedad, no sé, la parte del negro Naves, ¿Podrá, quién sabe. ¿podrá, ¿Podrá hacer que la abduzcan a los 25 años? No, más bien parece que ya le quieren hacer algo Le han agarrado envidia, odio, cólera, algo así Pero a los 25 ya está que se le cierran las puertas totalmente Y va a tener que ser ella finalmente la que... La que... La que abra las, las puertas, ¿no? Y se llene de luz Ok, vamos a ver alguien más Aquí tenemos a alguien más tenemos aquí A ver, aquí tenemos a esta muchacha, pero Aquí tenemos su foto Por acá la tenemos Ya no tenemos la foto Ya no tenemos la foto Vamos a ver que tenemos acá Alguien más aquí, yo quiero saber mi futuro, me llamo Robin, ahí está Robin, ¿qué le ves a este chico? De frente le vi la guitarra, que quiere tocar la guitarra, un grupo de música, le gusta mucho la guitarra, no quiere cantar en el grupo, eh, veo alcohol, bueno veo otras cosas más como parras, tú sabes, drogas también. Sí, también veo, pero blanquito lo veo. Pero ah, bueno, o sea, se le gusta el, le gusta el polvo no, blanco. No, no, no, no, no, no sé si ahorita o en el futuro, pero veo que es buena onda. Pero le gusta el cristal. No, cristal no. Pero. O sea, ¿Se inyecta heroína? Tampoco, no veo eso. Veo nomás alcohol y ya en, entre con la guitarra o entre tomar y tomar. Veo que le están ofreciendo cococo, ¿no? Y, cococo. Pero bien borracho y parece que, que hace coca. Hace, hace coca. ¿Se echa no, su... no, no hace, no hace, no hace, no. Yo le estoy diciendo que lo veo con la guitarra en un concierto Ajá. que él ha tocado. La caspa y... del de diablo le gusta. Y está tomando cerveza y le están ofreciendo cocaína. Okay. Pero lo veo tranquilo al muchacho. Lo veo que quiere ser guitarrista. Veo que es eh, una mujer de cabello rubio, alta, eh, castaña. Rubio, digo yo, y bueno, ustedes dicen castaño. Sí. Altos, una, una güera, como dicen ustedes, alta, delgada. Sí. Eh, colorada, veo que le gusta mucho, le gusta ir de negro. Y veo como que se pone en el polo Osna y lo mira, ¿no? Como diciéndole, sí, yo también... Pero que tenga un poco de cuidado, que de repente tiene algo como. No sé, su, su, su, su, su piel de esa mujer huele medio extraña, pero sí está muy bonita. ¿A su, ¿A su mujer su mujer se inyecta heroína? No, su mujer está bien bonita, pero su piel huele extraña, huele como a, a, a, a deshidratación. Y okay. puede ser una enfermedad, pero no sé si sea o no sea una enfermedad. Eh. O sea, él, ella lo está sonsacando. No, sino que le echa unas miradas y ella se pone el polo que dice Osnar y pasa por su costado mirándolo a los ojos, ¿no? Pero a él, él, él lo veo con la guitarra y si le da fuerte y le da parejo, o sea, no, no no, no, no, se destraba, veo que la hace con la guitarra. Le gusta mucho la guitarra, quiere ser un músico de rock o de punk con la guitarra. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo va a lograr, pero que se deje de inyectar marihuana, ¿verdad? Bueno, que no use drogas, nomás tomar que no toma, ¿no? Pero que no use drogas para para que su carrera prospere, ¿no? Si es que no. llega a, a, a, a, a, a ser músico. A ser músico, exacto. Muy bien, vamos a, a ver si tenemos aquí a otro. Aquí tengo un muchacho, Good Guy Japan. Este muchacho, a ver, tenemos esa foto y esta foto, yo creo que esta se ve mejor. Aquí tenemos a Good Guy Japan. Este chico, ¿puedes ver dónde vive? No sé, no sé dónde vive, déjame ver. Vive en el centro, en el centro de Mexicón, México, México, México. el centro de creo México. O sea, el DF creo que es eso. No sí. sé, vive en el centro, justo en el centro de todo México. Ok. ¿Qué más ¿Cómo veo? Lo, ¿Cómo lo ves? ¿Qué más veo? Centro? Veo que las atrae mucho, pero tiene miedos. Tiene miedos. No no, no no, no. sé por qué, como todos, no tiene miedo a enfermedades, cosas así. Eh, después de dos mujeres, ya, ya no quiere como que tener mujer. Pero déjame ver, veo que tiene. Veo que ahí está en el centro de México no es que vea que vive México, Veo que está en el centro de México. Ahorita está en el DF, tal como te digo, pero vive en el centro de México, en una casa que estaba de pintada de blanca. Ahorita está en el DF, en, en una casa, un tercer piso, yo lo vi en un edificio, pero a la misma vez lo veo en un tercer piso, en una casa de, de ladrillos, Okay. Eh, también lo ve en, en un apartamento como en el sexto piso un apartamento o sea un edificio de 16 pisos con unas ventanas negras no sé si estoy viéndolo a él y también estoy viendo a su a, a su secuencia no sé en lo profesional ¿qué, ¿qué va a hacer de su vida? está cantando es un cantante es un cantante lo veo con un micrófono cantando no no no sé, no es muy grande el sitio no solamente lo veo a él es como un teatro pero sí lo veo cantando como rap pero, no no rap eh, lo veo cantando con rancheras con, no rancheras con guitarra guitarra eléctrica batería o sea todo lo que necesita un músico de, de, de pop rock o de baladas, o de cumbia, o... A una cumbia. ¿ca? O un cantante normal, ¿no? O así algo como Rey, algo como... Eh, Joaquín Sebastián, no sé, lo veo cantando. No sé qué, ah, qué género, lo veo todo de negro, pero no sé qué género canta. Claro, pero como Joaquín Sebastián. Entonces, eh, con las mujeres, ¿va a tener oportunidad con alguna mujer pronto? Ahorita tiene oportunidades con ocho ocho mujeres. ¿Ahorita tiene oportunidades con ocho mujeres? Sí, pero está con una a su costado, no sé si es una mujer o es una clona, pero sí, sí, sí, sí, sí, sí sí lo veo yo, lo veo yo con, con 16 chicas que lo están rodeando. Oye, y no? la, la mujer que tiene al lado, ¿es una mujer este que es como de América o se ve de otro lado? Blanca de cabello negro, un poco más baja que él, delgada, con presiones delgadas, eh, típica en el cabello negro, pero no sé, como te digo, que si es una cloncita, y esa va para el del, del apartamento en el sexto piso, si es una clona o es una fantasma o es una mujer real, pero yo lo veo ahorita con, con una mujer el del apartamento con, sí, con estás, alguien? hace un ratito estaba echado en una cama en boca abajo en boca abajo no en los pies estaba su cabeza y ella también estaba igual no sé si es su prima, su hermana si es su novia, no sé quién es pero está con la cabeza y los pies viendo el celular creo ok, ok interesante este, este muchacho y también otro está tapado con una sábana roja con la almohada, con el color rojo, con el cubre almohadas roja y lo veo con el celular y lo veo mirando el celular, veo varias secuencias, no veo solo una, veo varias secuencias, veo uno que está en como te digo, un edificio, otro es en una casa de tres pisos, otro está en una casa de tres pisos que falta ponerle cemento, pero que tiene los ladrillos afuera, eh, no sé, así como está su, la parte de atrás de su mueble, así también está, pero no, no llego a ver completamente cuál exactamente es él. ¿Este muchacho se inyecta marihuana? Fuma oh, la mota, pero. Como pero todo, no se inyecta ¿no? nada. No veo que se esté inyectando. Ok. Mientras no se inyecte, no pasa nada, ¿verdad? Sí, porque ya la inyectarse, la heroína es demasiado feo. Ok, vamos a ver qué tenemos por acá, a ver, está muy bien este, este muchacho, vamos aquí, a ver, ahora sí, ahora sí, tenemos aquí una, una adolescente. Es mayor de edad, pero parece adolescente, sí, Además, ah, sí. es adolescente, tiene 16, te iba a decir, cuando la vi bien, te iba a decir 28, 33, 36 años, sí. pero en realidad le dice que 14 o 15 Ajá. Eh, quiero saber su edad exacta: 16. 16 eh, años. ¿Qué hay con esta chica, con esta adolescente? Déjame verla bien. A, los, a las 6 horas de nacida, la familia del Morollo ya la comenzó a fastidiar. Y por apuesta, la familia del Urto. Del URT, URT, URT. Bueno, eh, déjame ver exactamente. tampoco veo mucho porque esta chica es de otra familia sino que ha reencarnado igual que la otra muchacha eh, veo que la están fastidiando porque tiene que fastidiar mil mol mol mollón y no sé qué tanto porque sus es caras que de mollón y... oye qué va a ser ella qué se va a dedicar que va a ser su carrera espera un ratito que me comenzó a dar dolor, dolor de cabeza. Sí, es que este es por, por tanto el poder que estás manejando. Y como te estamos sí. pasando mucha gente tan rápido. Pues no, claro, no, no, no, no, sino que yo tengo la costumbre de mirar un poco lo más lo que necesito mirar y luego no mirar nada. Y ahorita sí, mira, mira, mira, mira, mira. Y me ha dado dolor de cabeza acá en, en la parte del ojo de la frente, ¿no? Pero sí, déjame el... ver. Sí, déjame ver. Eh, la chica toca guitarra y toca el piano como guitarra. ¿Está estudiando okay, el piano música? Con los pies. No, la, la, la guitarra piano. Ah, ok. Eh, está estudiando música, está aprendiendo ahorita las... Eso es lo que ¿sí? estoy viendo, no, la cumbia no está aprendiéndose la, los párrafos de las canciones. Cuando dice cuál es la A, la, la, el sol, do, re, mi, fa, sol. Ajá. está aprendiendo todo eso está aprendiendo también canciones la veo en grupo aprendiendo música no sé si en una, en una iglesia música de Dios no sé si en una iglesia o en un instituto de música pero lo veo con chicos jóvenes también de cabello negro te blanca usa ropa negra, no sé por qué de repente si sí es la iglesia okay. eh, Veo que el chico que le gusta se sienta atrás con batería y cajones, de, como de África. Es uno castaño. Pero no sé si llega a ver al castaño o ha ido, un par, ha ido tres veces, creo. Eh, es el chico que le gusta. El castañito de atrás, uno delgado. Ahora último estuvo con los congos y antes estuvo con la batería. Eh, están aprendiendo música, están aprendiendo lo que viene a ser música, no veo que canto, okay. pero sí veo música. Pero está, Yo, está pero está chiquita todavía para tener novio, ¿no? En realidad uno tiene novio cuando quiere, ¿no? Eso depende de ella y de sus padres, pero sí, la veo muy chiquita, eh, pero el que le gusta es el de atrás, el de ¿Le cabello gusta castaño. El de atrás. Ah, el de cabello uno que castaño. Se, uno que se pone atrás a tocar la batería, la, la, la, la, el cajón y es castaño, delgado. Veo que ese, ese chico le gusta. Uy, cómo me duele la cabeza. A la Muy misma bien. vez estoy viendo que hay uno de cabello negro, tez te blanca, que le, eh, él, eh, a él le gusta a ella. Y a la misma vez veo que, que con él está yendo para aquí para allá. No sé si ya se besaron o no, pero veo que están eh, caminando juntos, caminando juntos en una, en una esquina con una pared de, de, de, de ladrillos sin acabado, no solo de ladrillos eh, rojos, así, con, okay. en, entre ladrillo y ladrillo cemento. SCP también Antarctica. veo, también veo, no veo ya más acá, no veo ya más en Estados Unidos, no veo en México, no veo en, medi, en, centro, en, en, en América. Es Centroamérica. No sé, pero la estoy viendo en Europa. Ah, es europea. No, la estoy viendo en Europa, no sé por qué la estoy viendo en Europa, que ella mira una casa y la casa es blanca con techo rojo medio ovalada la, la parte de la punta pero la estoy viendo en europa subiendo algo como la la, la, la torre eiffel algo así algo, algo así un edificio como, algo así como king kong subiendo la Torre Eiffel como claro como king kong pero caminando y, y la veo la, la veo mirando hacia su derecha y mirando la casa que yo digo no sé qué lugar es pero se parece así como Norteidad, aún se parece una, una cosa así, y la veo que ella está mirando, ahora no sé si ha ido por vacaciones, por viaje de, de, de, de, de, de fin de año de la escuela, o está yendo por música, pero la veo ahí, estoy viendo todo eso, ¿qué más veo? Ya veo, ya la veo la estatua de la libertad chiquita, o sea, ella está, si más no me equivoco, en Madrid. Está en Madrid, ella está en Madrid. Muy bien, vamos a, te, te voy a dejar descansar un, unos segundos para que ¿Ya? Puedes, puedes tomarte algo, puedes... Este... Sí, pero ¿qué te parece si, si me sacas un momento y yo vuelvo en, en 10 minutos, 20 minutos? Okay, okay. Y en 20 minutos, o sea, no, todavía en unos 10 minutos sí te damos chance. En diez minutos está bien, tengo que ir un ratito abajo a hacer algo. Órale, va, dale. ¿Ok? Dame 10 sí. minutos. Sale pues, ahí te quito ya. Vamos a... a quitarlo de la transmisión. Este. No se ha ido. Ahí está, ahí está la cámara puesta. Se tuvo que ir a hacer algo allá abajo, sí, ya veo que, que sí que sí se fue como a hacer algo allá abajo, este, pues es que yo, yo forzo mucho a la gente que tiene, que tiene poderes, porque pues estoy constantemente poniéndole las fotos y pues claro que es difícil, apenas está viendo a una persona y ya le pongo después otra, pues claro que está, está exponiendo su poder a lo máximo que da, Dice Anaela, si ¿sí le atinó a lo mío, dice Anaela. Estoy leyendo los comentarios. No se pasen de lanza. Ok, bueno, la caspa del diablo. Ok, ok. Este... Este, sí estamos abusando de sus poderes, no no manches. ¿Dónde están los superchats, gente? Deberíamos de tener aquí superchats, porque no he visto ni un superchat. Todos se quedan mirando nada más como el chinito, ¿qué, qué dicen sobre las fotos? Pero nadie... Dice, voy a poner un superchat porque me gusta la transmisión. ¿Dónde están los superchats? Ok. Ok, le da la cabeza de tanto poder. Eh, ahorita a lo mejor va a regresar más poderoso. Ustedes no saben, pero podría regresar más poderoso. Solamente fue a concentrarse un poquito más, pero va a regresar a más poderoso y eso es lo bueno. Eh. No puedo decir, estoy leyendo todos los, los, los comentarios y me dan me dan risa. Eh, al fin ya son pocos los que han mandado sus fotos, ¿no? Pero a luna, luna de Huica está poseída. El primer muchacho se va a morir en tres, en tres años. El primer muchacho se iba a morir en tres años. Eh, Ana, ella tiene un virus mortal. O sea, estuvo bien interesante lo que dijo de, de varios. Elena Elena tiene 16 años, está chiquita. Agustín, el señor la tiene en efecto ya termina de estudiar. Eh, el otro iba a, iba a, a, a tocar cumbias, ya me acordé. Ah, gracias, Constantino. Constantino dice que mañana sí me va a mandar un superchat. Eh, fue a recargar más poder, claro, superchat para más harina. <risa> Ah, gracias. Good guy, Japan. ¿Y dónde están mis 16 mujeres? Dijo ocho, dijo ocho mujeres, ¿no? Dijo ocho, y que, ¿sabes qué curioso, Good Guy? Que dijo que tenías una chica ahí al lado contigo siempre que, que no sabía si era alienígena o algo así, la veía rara, y dijo oh, Eso sí suena a como que, que sí es verdad. Dice: va a regresar con los ojos rojos. Eh, el teniente Harina, Oxlack, ¿por qué no usas metafísica ley de la atracción para subir tus vistas y revivir tu canal? <ríe> ese, ese mensaje me me gustó mucho. ¿Dónde está? Este, Oxlack, ¿por qué no usas metafísica ley de la atracción para subir tus vistas y revivir tu canal? Ver Alvarado Omar, tienes toda la razón, Ver Alvarado Omar, tienes toda la razón. Lo voy, lo voy a intentar. Desde, y no es la primera vez que me escribes eso eh, aquí en, en los comentarios. Ya lo había leído, me dio risa, pero tienes toda la verdad. ¿Por qué no uso la metafísica, la, el poder de la atracción y subir mis vistas y revivir mi canal? Lo voy a, lo voy a hacer, mi hermano, lo prometo. Y, y vamos a ver si, si funciona. Con algo tan, tan difícil que parece, puede, puede suceder, ¿eh? Puede suceder que con la ley de la atracción pueda lograr revivir el canal. Tienes mucha razón, lo voy a intentar. Es, eh, Android va a regresar Oye Slack, no haces los mismos que los demás Donde expones a tus invitados a la burla Dice, oye Slack, no haces lo mismo que los demás Pues claro que no, no hago lo mismo que los demás De hecho, aquí este no estamos exponiendo a nadie Solamente estamos los amigos Y Néstor es nuestro amigo Así que no sé personal No, no sé personal, Juan A ti no te habíamos visto nunca por aquí Oxlack, sea, faltamos Kevin y yo de que nos las lea. Pues manden la foto, manden la foto. ya ya no estoy enojada contigo, me engañaste. El jueves invita a Carlos Trejo para exorcizar a Luna. Lo que sí que bárbaro, todos tenemos enfermedades y somos músicos. Oye, sí, verdad, la, la mayoría tienen enfermedades y son músicos. Eh, puede consultar el oráculo. Yo digo que va a regresar más poderoso. ¿Ustedes qué dicen? que regresa más débil o más poderoso. ¡Gracias a Viv González! ¡Qué rico en el señor latino ni y mi edad! Dice 33, Viv González. Ahí está, canto del ángel para Viv González. Ah, ah, ah. Eh, ¿Será que está poderoso como el profesor Javier? <ríe> el good Guy Japan canta las cumbias. Deja agradecerle a Good Guy Japan porque... Me mandó esta taza, el día de hoy llegó la taza que me envió Good Guy Japan, miren qué chulada de taza, me dice, órale Oxlack, para que tengas que, en qué tomar tu cafecito, o sea, siempre te veo con unos tarros bien viejos, ya te voy a mandar uno desde Japón, y pues miren qué padre está esta taza que me mandó Good Guy Japan, mil gracias mi hermano, me mandó dos, me mandó dos, pero estoy estrenando una, ahí está, padrísimo, miren su dibujito, me encantó, es una chulada, y luego yo que colecciono tazas, pues miren, increíble, ahí les muestro la, la casa, la casa, la taza de Good Guy Japan, que me llegó hoy con un regalito de cumpleaños, mañana subo historias del regalito que me mandó Good Guy Japan, desde Japón, y de las tacitas, esta que ya estoy estrenando, gracias mi buen amigo, mil, mil gracias por este detalle, qué buena onda, gracias. Ox que dice que se estaba marihuaneando el señor jaja, eso me dicen, dice Dayana Argüello, no, no, se estaba inyectando, no dejas de estar con buen pues, no emprision te he invitado. Ok, se a hacer una lagartija Gracias, a Droz Rosas, que nos mandó 10 pesos mexicanos. Gracias, mi hermano, gracias. Vamos a esperar a que llegue. Vamos a esperar a que llegue el pitonizo Néstor y que nos eh, cheque algunas otras fotos que son por ahí ya poquitas antes de despedir el canal. Yo creo que Néstor también debe descansar. Es agobiante. Primero estaba queriendo entrar diciendo que era clarividente, que tenía poderes, y luego ya nos dice que fue demasiado poder para él. Entonces esperemos que venga todavía con un poquito de energía y pueda decirnos las últimas fotos, a ver qué tal. Ahorita sí va a llegar bien poderoso, yo creo que sí va a llegar más poderoso. Ándale, que el pitonizo te diga cómo tienes que hacer para, los, para lo que. Te dicen de revivir tu canal. Podría ser, podría ser que le puedo preguntar eso, eh? ¿eh? Y los cantos del ángel por los superchats. Ya los estoy poniendo, Luna, pero son los nuevos cantos del ángel. Por eso a lo mejor no, no captaste. Pero mira, por ejemplo, AKZR, que nos mandó cinco dolarotes. Pregúntale si sus bigotes le dan algún poder. <risa> Miren, ahí está el nuevo canto del ángel. Vamos a ver. Esa es la versión marzo, marzo 2022, es el canto del ángel. O sea, mi pregunta era, ¿qué opina de las ideas de César Buenrostro con referente a los fenómenos paranormales? Ya, ya te dije, Ariel, que César Buenrostro es un viejito. Ya, él ya nada más está peleando con la gente. De hecho, lo voy a invitar a una... Lo voy a invitar a un debate que vamos a tener. Así que pues prepárense, si son fans de César Buen Rostro, aquí lo van a ver en vivo y en directo, agarrándose de las mechas con los otros invitados. Deja de enviar mi foto, dice Flor Quintanilla, que va a mandar su foto, pues mándala, Flor, mándala, todavía hay chance, antes de que llegue el maestro Néstor, el maestro Néstor. Está consultando con los morollos. Está consultando con los morollos. Te voy a comprar un foco. ayuden que like, para que suba nuestro querido. Exactamente, exactamente. ayuden con el like para que suba. Ox, capaz y ves, y ves eres. Por eso dice que con Good Guy hay una alienígena. Yo creo que sí, ¿eh? Dice, yo no creo que regrese. Sí, sí va a regresar. Miren, de hecho, ahí está el ven, ahí está todavía ahí está todavía ya ven, ahorita que llegue lo ponemos gracias a Karen López dice un canto del ángel por favor, claro que sí can... Karen, gracias por apoyarnos esta noche, vamos con el canto del ángel ah, ah, ah. ahí está el canto del ángel para Karen López vamos a ver qué más tenemos aquí, otro super chat, tenemos otro super chat de, de, de, de Oxlack. puedes leer la mía, me da mucha vergüenza mandar una, puede ser con la foto de perfil de WhatsApp, Sí, Dayana Argüello. no, manda la foto que tienes ahí para que el maestro pueda ver tu foto en grande, porque así está muy chiquita y el maestro va a decir que no alcanza a ver, Joano Campo nos mandó 20 dólares, gracias Joano Campo, gracias por ese apoyo, Vamos con el canto del ángel. Ahí está el canto del ángel. Esa chica se va a quedar afónica de tanto grito que está dando esta noche. Gracias. Y por ahí tenemos otro super chat. Vamos a ver. Aquí de Pablo Antonio Ordóñez Ríos que dice, Saludos, otra desde Argentina. Siempre con vos, mi tocayo. Pero me dejo pensando, Rusia no juega el Mundial. Chico, <risa> ¿quién va a ganar el Mundial? Rusia. Y es el único que no va a ir. Es el que está descalificado. <risa> y que Argentina y Uruguay no se pueden atacar porque están muy lejos uno de otro. <risa> va a comprarse un foco. Hola, <risa> ¿no desmentías estos casos? Sí, claro, pero hoy estamos en la rajada, en la rajada peludona, donde aquí te entra el nervio. O sea, que le preguntaras a Joaquín Sebastián, ¿regresaría con Margarita Guardia? A Joaquín Sebastián. Sí le entendí igual, ¿eh? Sí le entendí igual. Si yo le mando mi foto, seguro me matan dos años dice Ale. <risa> a ver quién más ha mandado su foto vamos a ver quién más tenemos por aquí de una vez mira mi foto yo yo Bill eh, Elena ya ya ya están estos sí Luna pues ya ya son pocos los que me han mandado su foto eh ya son pocos a ver mira mi foto este video jokes a ver, vamos a ver, vamos a coger de una vez aquí. Pero es que no, sale, no esa foto no, mi hermano, esa foto no. Sí que este video, este no lo puedo ver. A ver, esa foto de aquí, de nuestro amigo. Eso, aquí tenemos a alguien que sí, que sí mandó su foto. Porque hay, lo, hay algunos que me mandan su foto que no son reales. Soy William Contreras Vázquez, que es lo que puedes ver, Néstor? Es el que va a seguir, William es el que sigue. Les voy a mostrar aquí ahí está William, es el que va a seguir en la foto, sale oye, Uruguay, Centroamérica, hazme el favor Oxlack, tú, ha, tú haz las predicciones Oxlack, esta noche te pasaste genio, me estoy matando de risa dice Pablo Antonio Ordoñez Ríos eh, me hiciste la noche, tienes que ver una foto de Agui, te puedo mandar la mía por WhatsApp claro, mándenme las fotos antes de que llegue el maestro ya cuando llegue el maestro Solamente va a recibir algunas pocas. El maestro no está diario con nosotros. No mandamos foto porque no todos queremos enfermar, morir o ser cantantes. <risa> no todos queremos enfermar, morir o ser cantantes. No, pues sí. <risa> sí. Eh, ponle la foto sexy de Awitz. Por su ropa debe estar en Egipto. Yo mandé una captura de tu cara de sorpresa cada vez que se agachaba. <risas> la voy a ver, la voy a ver, Sony Montserrat Córdoba, la, la foto de cuando me sorprendía. Eh, de hecho, eh, voy, a, voy a ver porque quiero esa, esa fotografía, la quiero de de portada. Se va a evitar, te pasé mi foto, o ok, la checo. Me veo un cabello de fondo. Eh, Carlos, saludos, bebita. Casi me quema la pizza por andar viendo el directo. Seguro está leyendo el chat ahora mismo. <risa> Seguro está leyendo el chat ahora mismo. <risa> Muy bien, pues bueno, vamos a esperar al máster. Dijo 10 minutos y creo que sí tenía razón. O sea, sí midió bien el tiempo. Sí midió bien el tiempo. Ya viene el máster, ya viene el máster. Vamos a ver, Regina es mía. ¿Quién es Regina? Eh, ya se lo olvidó que está en vivo. Ya no tengo WhatsApp. Pásenlo para mandar la foto. Ahí está. Ahorita vamos a mandar el WhatsApp porque ya está con nosotros el maestro... El maestro Néstor. Vamos a, vamos a ponerlo en pantalla. Se está poniendo los audífonos en este momento y lo tenemos nuevamente a Néstor, buenas noches Néstor, ya estás mejor, todo bien? todavía estoy un poco borracho, pero, borracho? sí me, se me subió el vino, ah, se te subió el vino, estabas tomando vino, exacto, muy bien, vamos a mandar un canto de ángel aquí, para nuestro amigo, ahí está el canto del ángel para Jav, ARS, que nos mandó 100 mil, no, 100, 100, 100 pesos argentinos, gracias Jav, gracias, vamos, no te vamos a quitar más tiempo Néstor, vamos con unas cuatro fotitos más, y se acabó para que, te dejemos, no hay descansar. problema, no hay problema, sino que recién se me subió el vino, y me afectó un poco, a ver, este muchacho es de Ecuador, o de Brasil, o de Bolivia, este, no sé, no sé, dice que, ¿qué puedes ver? Eh, no sé, no veo bien, eh, déjame ver, déjame concentrarme porque me desconcentro un poco. Voy a prender un cigarro, que tú sabes que soy tabaque, tabaquero. Ok. Eh, ¿26 años? Eh, veo que... Sí, sí, sí, sí, me confundí. Vive allá por... Eh, empezando, terminando México al otro lado de Estados Unidos vive ahí por el, por el mar, en el medio de México, allá por, por la punta yéndote para Latinoamérica, yéndote para Cuba eh, para Centroamérica vive un poquito más arriba de, del medio, de la punta de, de, de allá, veo que son como 16 o más, solamente veo un pedazo de, de sus casas construidas ¿no? de, de, de México, veo que son de dos, de dos pisos, tres pisos, no sé, yo veo dos pisos, no, no, no sé si hay más pisos, eh, veo que ahí vive su familia, su madre, eh, no sé si en este momento eso es lo que estoy viendo, veo que vive su familia, hay casas alrededor, es un pueblo muy bonito, así también tengo familia que vive en el pueblo, eh, veo que no sé si está ahorita o va a estar casado veo como una mujer de piel blanca, cabello negro media gordita, con dos hijos me imagino que eso es cuando ya esté casado o si no está casado va a estar casado, piel blanca cabello negro eh, no vamos a decir gorda gorda, sino rellena de haber tenido dos hijos una niña y un niño tres hijos la segunda va a ser, bueno, yo vi que la primera era mujer, pero eh, me está, eh, estoy confirmando que son tres, tengo dos visiones, una de tres hijos y otra de dos hijos, la mayor es de cabello negro, también blanca, se parece a, bueno, eh, y, la, y, y en otra secuencia veo que son tres hijos y es la segunda hija, y luego sigue un niño, eh, y donde ella es mayor, donde la niña es mayor, el. Tiene otro hijo, dos hijos, y el niño es más chiquito. De cabello negro, los dos, pie blanca. No veo mucho, pero le gusta el fútbol. Se viste de México, sí confirmamos que es de México. Se viste con short blanco y camiseta de México. Le gusta jugar este, el fútbol. Ah, eh, ahorita, ahorita no está exactamente su casa está viviendo más adelante de su casa o sea, ya yendo como para el medio de México pero cerca de su casa como a dos horas o seis horas no sé qué te podría decir en base sería cuatro horas ok de, okay. de su casa ok eh, ya vive con la mujer parece o, o con la parece que le ha gustado a la mujer la clona o la mujer se ha quedado con él, o la desdoblada o, el, o, o la que se le ha mutado, o se le ha salido de su cuerpo, veo okay. que, no sé si ya vive con él, okay, vamos Ella, a ver. o va a vivir con él, pero la, lo veo ahí, Dime. vamos a ver otra foto, este es, es brasileño, juega fútbol y va a tener una mujer que ya llevaba tres hijos, es media rellenita, ahí está lo que Néstor le predijo a este muchacho, no, vamos dije a... que es brasileño o mexicano pero confirme que es mexicano ah, ok ok, vamos a ver qué más tenemos aquí la foto de, a ver aquí tenemos la foto de nuestro amigo ¿qué le ves? está llorando, parece que está resfriado eh, se acaba de afeitar, se está poniendo cosas para afeitarse. Sí. A ver, ¿qué le veo? Parece limeño. ¿Limeño de Lima? De Lima, sí. No sé si está en Uruguay, o está en Panamá, o está en Centroamérica, pero parece limeño. Parece tuleño. Limeño, de Lima. Ah, pensé que de Tula, tuleño. No, limeño. Estoy viendo que tiene como es mayor de edad, sí es, parece que es mayor de edad, no veo mucho, me, me están tapando. Vamos a voy, a voy a ver qué es lo que puedo ver de él en este momento. Sí. Eh, parece que está en un hotel, o como puede ser en su casa, ¿no? O su apartamento, pero sí. para mí parece que está en un hotel. A simple vista, sí, está en una casa también, la fachada fuera blanca pintada, está en el segundo piso, su futuro, vamos a ver su futuro, ir a jugar pelota, va a ir a jugar soccer, no sé de dónde es exactamente, solo sé que su fachada está de blanco, veo que juega soccer con la camiseta mexicana, un chor blanco. Eh, veo que está jugando soccer a la misma vez lo veo jugando de noche eh, okay. no veo mucho sobre este sujeto eh, sobre su futuro lo veo en un mueble en rojo con, no sé, con acabados y, y sentado no veo más no Muy veo bien. más no hay mucho que ver con este muchacho, solamente que es de Lima, es su Pero lo veo jugando con la camiseta mexicana. Ah, so también, también. De noche, so sí, de noche. Muy bien, vamos a ver aquí. Ah, no, me, no, no me dice su, su nombre, pero ahí la tenemos. Le gusta vestir con camiseta de cuero negra. Eh, ¿Eh? Pasa siempre por una discoteca o una discoteca de rock. Vive cerca, de repente trabaja por ahí. Ok. Me gusta vestirse de negro. Sí. Eh, hay un chico ahí adentro de la discoteca que le gusta. Sí. Uno castaño también. ¿Qué más veo? Veo, la veo... Consigue trabajo o está trabajando, se encarga de documentos, documentaciones, papeles. Ok, ok. Eh, 23 años veo, no sé qué, qué, qué, por qué me dice 23 años de ella, de repente tiene más, menos. Ok, ok. Algo de 23 años, de repente ya sabe. Como es para ella, ya debe saber cosas para ella, algo de 23. 15-16 la, la tarjeta de crédito. Sí. Eh, tú en tren, o sea, en tren tiene novio, tuvo novio, ahorita está sola. Sí. Ahorita está sola, no tiene novio. Ya lleva tres algo, tres horas, tres meses, tres años. Déjame ver qué más veo. Ok, ok. Perfectísimo, ¿eh? Perfectísimo. Creo que a esa le has atinado completamente a todo lo que nos dices. Eh, lo de Rusia, de repente pasa algo que los rusos vuelven al mundial, pero lo primero que vi fue RI. Y RI para mí en otro planeta es RI, es Rusia, pero aquí es Rusia. Y veo que RI y RAI, que vienen a ser Rusia, son los que ganan el partido, por eso te decía otros nombres, pero aquí en secuencia... Me dicen que ru, ruso, no Rusia, sino ruso va a ganar, la, eh, va a ganar el, el, el mundial. Y, y no sé, no sé, no sé. Me okay. dijeron así. Pero de esta mujer lo que veo, que trabaja con otras mujeres, eh, trabaja con dos hombres y con seis mujeres, como en un sitio de abogados o algo así. Muy no sé bien. exactamente lo, lo, lo, lo que llega a ver. No sé Muy de qué país es, tampoco, no, no, no, no lo puedo saber. Muy bien, vamos a ver si tenemos a alguien más. Eh, soy de Lima. Tenemos aquí a este muchacho. Vamos a ver. Este muchacho. ¿Qué ves en él? Su carisma está. Quiere alzar su carisma, no sé si es muchacho, si es muchacho, ¿me confirma que es muchacho? No, yo no sé, no, no, no soy... No, bueno, no, no, yo no. lo que veo que su carisma está oscura por materia negra y se siente, no, no, se siente decaído, cansado, eso no lo sé, pero lo que sí puedo ver es que su carisma y su intuición y todo está opacada, está cegado, está, quiere alzar el, el rostro, quiere sentirse más fuerte, quiere sentirse imponente. Y por el mismo negro de materia negra, está que lo hace sumiso, está que lo hace sensible, está que lo daña totalmente. Eso se puede curar con la iglesia. Okay. Déjame, ver, déjame ver bien, déjame ver bien. Sí, también veo que eh, están fastidiándolos como el mal de materia negra. Eh, le está yendo todo un poco mal, pero se arregla y se empeora para que se empeore al final Siempre, ¿no? Para que para que de todas maneras se empeore bien. Le están dando un poquito de bien, un poquito de mal, y a veces no pueden pelear contra él, porque de todas maneras quiere quiere triunfar y otra vez lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo Pero ya no entendí lo si era mujer, era mujer o era hombre. O era hombre y se convirtió en mujer. No sé, es que lo veo con aretes, creo. Pues es lo que a te ver. digo, o sea. ¿es mujer, es hombre o era hombre y se convirtió en mujer? no sé, lo único que sé es que tiene materia negra en todo su aura su aura no sé. está completamente oscura y él ahorita se siente decaído se siente no solo físicamente sino también este, la energía, el carisma todo lo está perdiendo Claro que quiere salir adelante como todos, ¿no? Quiere seguir adelante, pero hace como seis años o seis algo, ya está que lo, está que lo tumba okay. para qué, arruinarle la vida. ¿De qué país es? No veo. Me sale Ur, Ur, Uruguay, pero no veo bien de dónde es. Y no veo que esté en Uruguay, veo que está más allá de Uruguay, o sea, como yendo para Perú, pero tampoco... Y confirmo eso, eso no lo confirmo, lo que sí confirmo y lo que veo, lo que veo con mis ojos es que su aura está con, con materia negra y la materia negra está que lo tumba para que no prospere la vida y, y lo veo totalmente queriendo, no sé, agrandarse, queriendo superarse, Aquí queriendo imponerse él y a la misma vez tumbándolo para que sea como un corderito, ¿no? A ver, de que si un lobo sea un corderito, no sé qué trabaja, mmm, de repente lo ha contratado exactamente por su aura de, de imponente, ¿no? Y, y ahorita lo que veo que está que se lo tumban desde de a poco, está que le dan rienda y lo jalan, le dan rienda y lo jalan, le dan rienda y lo jalan. Entonces, lo jalan mucho a este muchacho, vamos a ver. Aquí a esta esta foto. Aquí son dos dos personas. Si ¿Sí puedes con dos personas. Eh, claro o... claro claro claro. A ver cuéntanos. Mira los dos tienen el aura el aura encendido y veo que él su, su, la materia negra la tira para el lado donde está ella y ella también se lo tira a él con su materia de ella se, se tira, no se sé, tocan sus materias claro eh, yo no sé si, si si si él él la está curando porque veo que sí esa materia está como sostenida y veo que él también cura cómo su ves aura, su relación su relación a futuro cómo la ves él la quiere mucho y veo que ella eh, tiene una necesidad de él, ¿no? Una necesidad aparte de, de, de quererla o amarla, o amarlo. ¿No, ¿No se van a engañar en un futuro? Bueno, los dos se han engañado como seis veces. Ah, los dos se han engañado como seis veces ya. Ahora, no sé si son hermanos, si son la cosa que entre los dos han hecho seis. No sé qué seis. ¿Puede ser que seis, la, seis engaños, seis veces te engañé como la canción? no sé, lo único que veo que son seis engaños, tú me dijiste engaño, no me dijiste infinidad infinidad me dijiste después, infinidad una, no sé de parte de quién eh, veo que entre los dos han hecho seis engaños veo que la, la quiere mucho, sí Ok, eh, también la, lo que lo quiere mucho, tiene necesidad de, de amor de, de todo, no sé si son hermanos, novios o lo que sea. Oye, esta, estas personas estaban pensando en comprar un auto, eh, ¿qué les dices al respecto? Querían comprar un auto rojo, les recomiendo el azul, es un poquito más viejo, pero va a durar más el carro, el motor y todo, porque tenían un carro rojo en mente, más nuevo, pero hay un carrito azul o celestito, que el motor lo tiene mejor lo, lo tienen algo así ahora solamente vi un carro rojo y vi un carro azul más viejo, más largo pero el azul está mejor o el celeste, okay. no sé si es azul o celeste por, por último eh, este ese hombre ¿dónde trabaja? lo veo con ollas en pizzería, lo veo con ollas, no sé exactamente dónde trabaja lo único que sé, que lo he visto con una pizza el fierro de la pizza de la parte de abajo, no me acuerdo su nombre y lo he visto abriendo unas ollas como de sopa okay. ahora, dónde trabaje, no sé no veo a la perfección ahorita, ahorita no, no me he estado viendo allí. muy bien Por... como que trabaja en un restaurante no sí de cocinero o algo así muy bien, muy bien Vamos a ver, vamos a ver qué más tenemos por acá, vamos a ver qué más tenemos por aquí, Y se nos han pasado muchos, no, ya no se nos han pasado varios, ahí está. A ver, vamos a ver esta muchacha. Dice: Quiero saber nomás. Ah, ok. Esta muchacha, ¿Qué ves en ella. 05516, es lo primero que veo, sus 16. ¿Es su, su teléfono. ¿Vas a dar su teléfono? No, lo único que sé es que tiene un 16. Tiene un 16. ¿Qué significará eso? No sé, cuando mira su teléfono, mira un 16. No sé si escrito o en su mente, mira un 16. Un 16. 05 o 516. No veo exactamente bien. Ahora, lo que está viendo... Invisiblemente está viendo eh, un jardín y la foto de una mujer de cabello negra. A la misma vez está viendo su rostro de repente para sacarse fotos. En el futuro veo, veo ping pong. Tenis, mejor dicho, veo tenis. Veo un... no sé si está jugando, solamente sé que veo un arco de tenis. O sea que, que va a tener dinero, ¿no? Si está jugando tenis es como un juego de, de gente rica. Sí, pero veo las rejas, pero veo el, el hilo del tenis, ¿no? Que, que es como el arco. Sí, donde sí. Pasa, el, el medio, no sé cómo se llama tampoco. Sí, la, la, veo, red, la red. La red. Veo la red de tenis, veo unas ollas, una olla de sopa, no sé por qué, algo parecido al al brother este que pusimos hace un rato que estaba echándole sal a la, a la sopa como que hace la sopa y a ratos va a echarse un tenis veo una comida una, una mesa fuera de la casa, en la parte de atrás con un mantel rojo veo una cena de, de, de, de una persona en, en ropa de vestir y ella en un vestido ah, o sea, elegante elegante también veo que el señor usa bigotes o, o ya tiene como su edad de ella, algo así. Es un, ah, o sea, anda con, anda con un viejito. No, no no viejo, no como la edad de ella y llenito, es llenito. Y, llenito, y, y gordito, gordito, viejito y gordito. No está viejito, pero tendrá pues su, sus 46, 40. 40, 36, sí, por ahí. Eh, ¿Qué más veo? Veo... Veo que está mirando un avión. Ah, perro. Y, y, y está encima del avión también con un vestido negro. No, pues entonces es un viejito gordito. No sé si el señor le va a vender las ollas o, o qué onda, pero yo también se las puedo vender, dígale. <risa> ¿Tú también se las puedes vender? las ollas No, no, no. No sé qué negocio es. Es un viaje, es una cena de placer o de amor o qué es lo que sea o de negocios. Pero veo también un viaje con un vestido negro ella. Simple sí. vestido, muy bonito, pero, pero la veo con un vestido negro en un, en un avión blanco. ¡Órale! Eh, no sé. Se va para Miami. ¡Ah, va, va para Miami. Pa Miami! ¡Ah, perro ese gordito! Ese gordito sí está milloneta, el gordito, ¿no? Pues, buen, buen futuro, ¿eh? Unos tres hijos, arranque, yo le haría... Pegar. ¡Ah, tres hijos! Le van a terminar con tres hijos, ¡órale! Ya se acabó el vino, es lo malo. Híjole. Bueno, bueno eh, no veo mucho, no sí. veo mucho pero lo que puedo ver es que su mamá es blanca, es como ella de cabello negro ya un poco corto, está hacia arriba el cabello, o su abuelito, su mamá, y lo que sí puedo ver es que ella, su mamá parece que está en Miami, está en una casa, en un apartamento. Eh, la veo para el lado de la ventana que es su cama, eh, veo que está sí es una casa como muy bien muy bien pues bueno vamos a seguir con la con otra persona porque sí, hay muchos interesados en que les leas el futuro eh, vamos a ver dice mi foto please dice quiero que el maestro revise mi foto a ver vamos a ver aquí que el maestro revise tu foto ahí la tenemos me gustaría saber si está en una iglesia, en una, una escuela, una universidad. Eh, es, eh, déjame ver un poco sobre... En su aura veo que está con fuego. Eso significa que está con oro, una materia de... y negro. El fuego no es tanto de ella, está con fuego. Materia negra que está quemando a la materia negra y el fuego que tienes de oro es como el lico, es como de, de diferentes materias. Sí. Veo que trata, está aturdida y está, eh, no sé, adormecido su cerebro. ¿Está adormecido? ¿Su cerebro ver, está es, adormecido? Sí, por eso está evitando pensar y, y hacer muchas cosas por la misma materia. Que sí. hace doler cuando se te mete al cuerpo, es como si se te metiera un tumor, se te metiera, tuvieras una piedra o un tumor en la cabeza, ¿no? En el ¿Tiene un tumor en la cabeza? No, no, no, no, no tiene un tumor, sino que cuando se le mete la piedra, cuando se le mete la materia, sí. eh, tiene los mismos efectos eh, que una piedra o un tumor: te hace pensar menos, te hace doler la cabeza, te adormece la cabeza, el cuerpo. Sí. sientes tanto dolor que lo adormece tu mismo cuerpo tu cuerpo se sienta adormecido estoy evitando pensar está evitando eh, por eso se siente algo cansada algo fastidiada eh, en el futuro lo que veo es eh, veo lo que veo es un bautizo, o un cumpleaños, o una confirmación, o un. un una bautizo familiar. Sí, algo de. Pero la niña no pasa de los 15 años, excepto que tenga complexión más, más, más, más niña, ¿no? De rasgos más de niña, pero la veo con una coronita amarilla. Sí, una como de Burger King. Algo así como de, de, de, de, de bautizo o de boda, va de atrás de, de, del vestido. No sé, pero la veo con un, una coronita y un vestido blanco, totalmente blanco, La niña, una niña de cabello negro, eh, se parece mucho a un familiar mío, su sí. hermana, su hermana de ella, o, o, o su hija, o, o no sé, su sobrina, su prima, se parece mucho a un familiar mío, a mi, a mi hermana, justamente se parece. Muy bien. Entonces, esta chica está adormecida de la mente. Sí, el cuerpo también, hay problemas con el cuerpo por materia negra y fuego. Está Su aura está amarilla de, de fuego. Muy bien, muy bien. Entonces, su aura amarilla y adormecida de la mente, vamos. De mira, 16 años. 16 años. entonces tengo un tumor, entonces tienes un tumor. Ahora vamos a, a poner a esta mujer... A esta mujer le vamos a poner. Ya la pusiste, ¿no? ¿O no? Ah, no. Esta mujer... Esta mujer... Esta mujer... ¿Es niña? ¿O es mujer? Déjame ver. Veo que tiene camiseta blanca y camiseta mexicana. Ahora veo que es blanca su camiseta como... No sé... Española o estadounidense, y a la misma vez mexicana. Eh, veo que quiere mucho a México y a Estados Unidos. A quiere, mucho, quiere mucho pero a México, México y Estados Unidos. Sí, o a Perú, porque la veo que en la frontera de México con Estados Unidos hay una camiseta blanca con una raya roja que sería Pero o Poro, o sea, otro país. O otro mundo donde hay hay eso, ¿no? hay ¿A qué se dedica esta muchacha? Qué raro qué raro esa visión a ver, déjame ver otra vez vestidos hace vestidos lava vestidos no sé, pero algo con vestidos no sé qué, qué, qué, qué, qué quiera decir mi visión mi visión ahorita está Bien rara, parece que me han hecho algo para que no pueda ver bien. Está bien rara, pero la veo con vestido. Ok, y en su futuro, ¿cómo la ves? ¿Con alguien la ves? Un vestido rojo colgándole en un tendelero. No sé si es su frecuencia, es la de adentro, es la que se le ha salido a ella. Pero en el techo de una casa. Déjame ver bien, déjame ver bien cuál es la onda. parece que no quiere que vean bien no sé por qué, pero oculta eh, algo los ojos no sé por qué me salen los ojos y no son sus ojos son ojos como de árabe a la misma vez son chinos ¿con un árabe y un chino? no, sus ojos tiene la, la pintura y la carisma de árabe Ah, okay, pero okay. son achinados son achinados ok, ok Está ocultando los ojos, no sé por qué oculta los ojos. ¿Dónde la ves en un futuro? ¿En qué país la ves en un futuro? Porque ella, según iba a ir a un, a un país, en Pero. ¿A dónde? No Perú, no Perú, no en Pero. Parece que su avión algo es cambiado de sitio. Ah, a Pero, va a ir a Pero. O sea, Perú en otro planeta. Ah, claro. No es Perú, es Pero. Y la ah, ve no. en Pero, no sé por qué la ve en Pero. O sea, en otra dimensión, lo, lo que es Perú es Pero. En otra dimensión hay una que es Perú, otra que es Pero, otra que es Poro. Es más, en México hay una dimensión que es Mozón, Mozón, Mozo, Mo, eh, eh, Mexicón, y tiene un montón de, de, de, de, de, de nombres cada país, ¿no? No, ¿no? no vas a esperar que todos los planetas hablen el mismo idioma y sea el mismo nombre del país se va a ir a otra dimensión, o sea ya no va a existir en esta dimensión sí sí va a existir, pero no va a estar acá se va a mover, veo que se va pero, ah, pero. y veo que y veo que ese es el país que quiere, pero, ah, pero y también hace. México sí. ok, ok y de romance no le ves algo si sí. Le veo justo el futbolista este que es de pero. ¿Un futbolista de pero? Con el cabello, con el cabello co eh, pelón, ¿no? O sea, con el cabello bien corto. Pelón sí, un futbolista de. De, de pero, un futbolista de. ¿Un futbolista pelón? Pelón sí, blanco, alto, pelón, y, lo y, y la veo en pero, pero la, la, la, la, la veo que es este. La veo que es este que se cambia se, se cambia de sitio conoce al futbolista en el aeropuerto ah, conoce al futbolista en el aeropuerto sí veo que que por eso lo quiere mucho a Pero oh, porque quiere ir a ver al futbolista a Pero no, se va de viaje y eh, tú sabes que a veces los, los aviones son movidos, son raptados son desaparecidos porque se van a otro, a otra dimensión en realidad. Ok, ok. ¿Y el futbolista al menos es bueno? Parece que sí, sale la, oh. sale la canción de Pitbull, de Jennifer López Pitbull, y, y, y no me acuerdo cómo se llama este... Esta otra mujer, Jenny creo que se llama algo así sí. eh, Sale ahí, ¿no? Sale ahí Y, y es justo el que, que se viste con banderas de, como de Perú Ok, bueno, pues gracias por, por el aviso Maestro, déjame cambiar la foto Vamos a, a ver la que sigue este Aquí tenemos ¿No será este el futbolista? No, no, no, no, no, no, no es sé, pero. Uy. ¿Este qué tiene? ¿Qué le pasa con este? Su cabeza, brother, adentro. Uy, ¿qué tiene? Serpientes, malos pensamientos, todo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo quieren matar completamente. Dentro no de su matar. cabeza, sí, su alma, no quiere matar su alma. Veo que su cabeza está saturada. De malos pensamientos, de negro, negro de. negro de de, de, de, de. de materia negra, veo serpientes de, de, de, de Lucifer, veo malos pensamientos, serpientes negras, veo que ha incubado huevos en sus cachetes, como todo tipo. ¿Tú sabes que, que el sexo fuente de pecado? Él, él ha incubado esa, huevos en sus cachetes las serpientes las serpientes, porque tú sabes que Luzbel usó una serpiente para darle mal pensamiento a Jesús Ajá. y desde ahí todos cuando tenemos malos pensamientos tenemos serpientes en la cabeza yo le recomiendo ir a la iglesia iluminarse completamente porque también es incierto su futuro, no puedo ver su pasado porque debe estar ocultando cosas, el mal en él y ocultándolo a él, lo único que veo es que tiene muchos males mucho daño y muchos malos pensamientos, veo que van hacia atrás de su cabeza y vienen de atrás de su cabeza para a la frente, para adelante de su cabeza, veo muchas culebras, serpientes o como quieras llamarlo veo okay. mucho mucho okay. daño mucho daño le, le quieren hacer Recomiendo a la iglesia, recomiendo a la luz, recomiendo iluminarse, iluminar su cuerpo, pedir a Dios, iluminarse completamente y no corromperse no, no sus, sus, sus, no, no en ese acto. Vamos con las, con las últimas tres fotos ya para que te dejemos descansar, Néstor. Vamos con las últimas tres fotos para que puedas descansar y pues agradecerte. Aquí tenemos esta foto de este muchacho. A ver, ¿qué nos dices? Sus malos pensamientos están de la izquierda a la derecha. O sea, veo que todavía ha, ha dejado, ha dejado que, que el mal entre a su, a su cuerpo, a su mente, pero lo tiene hasta la mitad de su cabeza. En la otra mitad veo materia negra, pero que todavía lo está sosteniendo de, de, de, de, de, de, de que no sea totalmente dominado. Oye, ¿a qué se dedica este muchacho? Espera, espera, veo que no sé si a él o a alguien, o él está cortando cabello, veo espejos, luces, veo un, ¿Es un, trombón. un trombón, veo un trombón, veo también este, pelotas, veo que le gusta el fútbol, eh, no sé, déjame ver exactamente porque también están este, Veo una mujer rubia gordita atrás de él y Ajá. él sentado como en un espejo en una computadora. Eh, es castaña la la, la, la la mujer esta gordita, eh, media sí. gordita, rellenita podemos decir, pero sí está un poquito gordita, linda la chica. Sí. Mm. No sé si tiene 16 o tiene a ver 16 o 22. Eh, no veo la estás sacando la mujer, la estás lo estás sacando. No, él está sentado y parece que ya viven juntos y, y está con falda la mujer y, un, y una blusa, pero. No veo mucho, no veo mucho No veo mucho, parece que hay algo que me impide verlos también Pero sí, no sé si es su hermana, su novia No sé quién es esta mujer, pero está eh, apoyada en la pared, acostada de la puerta Ok, ok, ¿esa sonrisa es natural o está fingiendo? Parece que es montada, pero no sé no sé, solo veo una mujer gordita, rubia, veo que estaba caminando, se puso su, su estaba viniendo de allá para acá, volteó, volteó, sacó su celular, tomó una foto, se quedó viéndose, como que se peinó, y de ahí no, vi, no veo más, no, no estoy viendo bien, no, te, no, no se preocupe maestro, ya falta Solamente dos, dos fotitos y ya nos vamos a, a que todos nos descansemos. este Vamos a ver la foto. Aquí tenemos la foto. Dice, hola, el genio puede ver mi, mi, mi futuro. Vamos a ver. Vamos, vamos a ver si puedes leer su futuro. Escuela. Maestro. Clases. Niños. Yo estoy haciendo maestría para estudiando para profesora porque lo que llego a ver es que eh, hay un director ella más delgada más blanca eh, acaricia el cabello de un niño Veo okay. que es mayor de edad algo así este todavía está en secundaria aparece y va a ser maestra o está estudiando para maestra no okay. sé exactamente Veo un director ya de edad, cabello sin cabello, sí. blanco, con, con ropa de vestir negra. Muy bien, entonces va a ser este, educadora de primaria. ¿De, ¿De qué parte de Honduras es? Al costado de Honduras veo yo, pero no sé nada más. Veo que de Honduras está al costado, al costado de Honduras ok, podrías incluso saber su nombre Carlos déjame ver cuál es su nombre no no me sale muy Ahorita bien no sé. ya la última foto ya para que vaya a descansar la última, la última foto a ver esta Gustavo de Argentina Gustavo de Argentina Ahí está. A los, me sale que a los 33 años en su vida pasó algo. No sí. sé qué. A los 28 también algo igual. Eh, tiene 69, 79. 88 años también va a pasar algo igual. Va a vivir hasta los 109. Si Dios lo permite. Si no va a vivir hasta los 69. Y creo que ya pasó la edad. Ya va a pasar la edad de 69. Veo que tiene. Le gusta abrir las cartas. Y mirar las cartas de tarot. Eh... Le gusta los bates. de Le... Béisbol, a los 69 y este, una persona murió también o se desmayó, y no sé qué onda, no sé exactamente. esta persona ya murió me dicen no sé, no sé los mo mochones, no sé qué te digan bueno, no sé pero lo que sí puedo ver es que esta persona ah, es cierto, desde los 28 años ha, ha tenido eh, alrededor de él Alrededor de él ha tenido en su familia eh, casos similares, casos similares. No sé exactamente quién sea, parece que es de Argentina. Eh, tiene, ha tenido 13 reencarnaciones desde, Ar, Ar, Ar, Ar, Ar, Ar, Ar, desde un, un nombre parecido a Argentina. Ok, muy bien. Entonces, ¿Algo más algo más para que le digas a este hombre y ya para terminar? Bueno, eh, déjame ver, porque estuve leyendo los comentarios, me, me, me desafoté un poco. A ver. Tiene un hijo, no sé si es su nieto o su hijo. Tiene tres años, eh, está, aprendiendo, está aprendiendo a jugar pelota. Eh, veo también que es de cabello negro, piel blanca. Yo no sé por qué lo veo con los ojos negros, pero tiene los ojos negros. Eh... Veo que en su futuro... Sí. Su nieto llega a ser este jugador de. No sé de qué país, pero llega a ser jugador de. de fútbol. De fútbol. Eh, no vaya a, a ser, las Olimpiadas. A las no vaya a ser de Perú. Parece que sí, porque lo veo con ese polo. Lo veo ¡Bando! con un polo blanco y en los hombros que cae rojo. Pero ¡Bando! su nieto. Su nieto es el, el jugador de Perú entonces. Exacto, su nieto lo veo jugando contra Perú o a favor de Perú, pero yo lo veo en una cancha, una cancha profesional jugando el mundial de fútbol, eh, no sé si veo que juega contra Perú y, y, y no sé que, si él está en Perú jugando o está al, al otro lado, pero veo que sí y, y veo que le han querido dar este bates para que juegue para que juegue eh, soccer, soccer americano, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Eh, béisbol, ¿no? Béisbol. Béisbol. Sí, le han querido dar bates para que juegue béisbol, pero veo que tiene futuro en el fútbol. En el fútbol. Llega. Llega a fútbol a, a ver a Perú, contra Perú, a favor de Perú jugando. Muy bien. Pues muy bien, este. Eso es todo, tenemos, tenemos más fotos, pero yo creo que en otra ocasión, porque ya estás bastante cansado. Sí, por... estoy agotado, me están ¿sí? absorbiendo los poderes ahorita, me están absorbiendo evidencia, me están haciendo de todo, y me están poniendo súper agotado. Muy bien, pues Néstor, te agradecemos que nos hayas brindado otro ratito de tu tiempo, y que nos hayas eh, leído este, este futuro a cada una de las personas, Gracias, eh, esperemos que descanses muy bien y solo eso. Esperamos que pronto estés nuevamente con nosotros, ¿ok? Gracias, saludos. Eso es lo que voy a hacer ahorita, descansar. Un gusto. Saludos, saludo. saludos, un abrazo. Uf, bueno, estuvo, estuvo potente, tanto, tanto poder, tanta energía. Este, ¿Qué tal les fue a cada uno de, de los que les leyó el futuro? Estuvo bien interesante, ¿no? Estuvo muy interesante. Para que en otra transmisión a lo mejor lo, lo platiquemos. Esto debe terminar con la cumbia de Oxlack. ¿Quieren que terminemos con la cumbia de Oxlack? Pues perfecto, vamos a terminar con la cumbia de Oxlack para que ya nos vayamos a descansar. Les recuerdo que subí un este video hoy por favor vayan a verlo es un iceberg <risa> <risa> bueno gente gracias por haber estado con nosotros en la transmisión espero les haya gustado ¿qué tengo en la frente? no, no tengo nada estoy quemado estoy re quemado pero no tengo nada O sea, acción que yo fui el peor nos vemos, gracias, Arles. Gracias a Maquelina, gracias a Gerardo León, a Andy Arte. Nid Arte, un abrazo. Nid Arte, Big Sao 83, gracias. Gracias a todos por estar acá. Muy bien, a todos mil gracias. Gracias, gente, los quiero mucho. Gracias, Yadkira, gracias, gracias, Brian, gracias, Isaac, gracias, Marco, José Ponce, un abrazo. Gracias Evelyn, gracias Percho, Regina, Elke Star, Japan, las otras chinas, gracias Anaela, The Schoolman Force, Maru, gracias Gay River, Fernando, Natalie, gracias Elena, bye Fernando también. Gracias a todos, los quiero mucho, mañana nos vemos en otra transmisión. Gracias a Néstor por estar con nosotros. Oscar llama a Andrea sí, antes de que agarre el avión. Ya sé. Ahorita voy a pelear con ella. Tener... Ándale. Ahorita voy a pelear con ella. Va a ver. Ahorita va a pelear con ella. Gracias a todos. Los quiero mucho. Descansen. Bye. Descansen. Mañana nos vemos. Gracias por todo. Ahorita vamos a pelear, ahorita vamos a pelear.